es un gusto eh, participar como facilitador en este entorno colaborativo de bajo radar eh, para quienes no saben y se conectan por primera vez bajo radar es un programa que es impulsado por el ayuntamiento de Hermosillo Sonora a través del instituto municipal de cultura y arte en colaboración con el instituto municipal de fomento a la cultura y artes de Nogales eh, la fundación en Tijuana Arte también baja, eh, de baja California en convenio con para la coordinación con las organizaciones españolas Transit eh, projects, CEPs, proyectos Sociales, Plataforma, c.com, e ITD, Innovación, Transparencia y Desarrollo. Así que estamos en, una, en un proceso, este es ya el, el último entorno colaborativo de la semana, mañana hay una sesión, tengo entendido, de cierre. Eh, y este entorno colaborativo tiene que ver con eh, trabajar en abierto y prácticas digitales, metodologías abiertas eh, que aprovechan el espacio digital. Esa es un poco la temática general. Y eh, me toca ahorita contarles un poco cuál es la, la idea de, de este entorno. Eh, posiblemente algunos ya han participado en entornos anteriores de esta semana, no lo sé. Pero cada uno es diferente dependiendo del grupo, dependiendo del día, dependiendo también de cómo aproximemos la temática. Lo que queremos hacer primero, luego de esta breve presentación, es hacer una ronda de presentaciones para conocernos como grupo humano, porque la conversación va a partir de ahí, de nosotros mismos todos somos expertos en diferentes cosas o no, y la idea justamente es trabajar con ello. Eh, y luego de esta ronda de presentaciones donde les voy a pedir que se presenten a sí mismos, sus nombres, las organizaciones donde participan, eh, vamos a tratar de hacer eso, hacer eso un poco rápido para poder pasar una pregunta, a otra ronda de preguntas que es eh, ¿Qué nos acerca a este entorno colaborativo sobre metodologías abiertas y prácticas digitales? ¿no? Porque cuando decimos eso puede sonar como que todos estamos pensando en lo mismo, pero no necesariamente. Y en realidad hay múltiples formas de aproximarse a este tema. Eh, la idea es generar una conversación amplia, rica, compartir saberes, referentes, este, cosas nuevas, eh, pensar desde de, de, de, de cosas que compartimos y lo que quizás nos diferencia pero en resumen, eh, aportar y colaborar con ideas sobre esta temática que nos podría contribuir al trabajo que hacemos. ¿no? Esa es un poco la, la, la presentación general. Nuevamente esto está siendo grabado, la idea es que quede como un aporte también para otros que vengan después. Eh, si no quieren ser grabados, pueden apagar su cámara, pero les vamos a pedir en todo caso que participen y que puedan interactuar en algún momento, en alguna medida. Cualquier pregunta que tengan... En, voy a tener el chat aquí abierto, pero pueden interrumpir libremente porque tampoco somos un grupo tan grande, así que si quieren levantan la mano, creo que los veo a todos en mi pantalla, entran todos en mi pantalla y eso ya este, hace que la cosa sea más fácil. Eh, si les parece, empiezo yo un poco para que me conozcan y luego paso de acuerdo a lo, la arbitrariedad de mi pantalla porque el orden que me aparece a mí probablemente no sea el mismo de ustedes. ¿no? Eh, mi nombre es Mauricio Delfín, yo soy peruano. Vivo en Nueva York, hace ya mucho tiempo, pero tengo un pie en, en Latinoamérica y en Norteamérica, eh, soy antropólogo y me he vinculado al tema de la gestión cultural por un trabajo que empezó con el interés en arte electrónico, en arte medial, en, allá por el 2000 cuando en el Perú, eso era muy pionero y digamos hace 20 años no había mucho de eso, ¿no? Y en trabajar eh, con artistas, y yo mismo ser un artista en ese momento, eh, me topé con la gestión cultural y eventualmente con el tema de las políticas culturales y eventualmente con los retos que enfrentamos como gestores ante el Estado, la falta de financiamiento, etc. ¿no? Entonces luego me metí más al campo de la gobernanza cultural, pero siempre interesado en el tema de tecnologías. Eh, tecnologías digitales, como les decía, arte electrónico, pero luego ya pasando a este, la esfera pública digital, ¿no? las redes, los medios sociales. Y ahora último, estoy más concentrado en la tecnología ciudadana, tecnologías cívicas, ¿no? el uso de eh, datos, datos abiertos para generar mayor transparencia. ¿no? Me interesan también las plataformas que permiten justamente la colaboración entre muchos y mi trabajo va por ahí, ¿no? investigando ese tipo de relaciones entre tecnología, cultura, gobernanza y sobre todo ciudadanía. ¿no? Ese es un poco mi... Mi perfil. Eh, así que le doy la palabra. Que, eh, voy a ir en las horas del reloj, digamos, con, con Maida, si es posible, Maida Álvarez. Eh, sí, estoy siguiendo el, el nombre que veo en, en si, si no es el nombre correcto, cámbienlo, lo que aparece en Zoom. Pero adelante, sí, Maida, sí, por el, favor. El nombre es correcto. dice Maida Álvarez. Perfecto. Es Neo, España. Y, como les decía, soy mexicana, aunque hace muchos años vivo en, en España, en Madrid. Y eh, trabajo desde SNEO, lo que ven ahí, que bueno, son las siglas de Sur, Norte, Este, Oeste, en temas de mestizaje, mestizaje cultural. Este colectivo se creó hace ya más de como 15 años, 17, 18 o algo así. Y nos referíamos al mestizaje, no solamente de los puntos cardinales, sino al mestizaje entre el mundo del arte, la cultura y la tecnología, que era el, lo, que más, lo que más nos interesaba. La, todo lo la interdisciplina, etcétera, ¿no? Entonces era una idea de que estábamos en todas partes interconectados al tener por eso el nombre de, de Sneo. Y desde ahí empezamos a hacer... Primero, sobre todo, con temas de museografía, ¿saben? O sea, no museología, sino museografía y la aplicación de tecnología para, para proyectos museográficos. Eh, en nosotros abogábamos y lo seguimos haciendo por lo que llamábamos así fácilmente tecnología low cost. Es decir, no se trataba de inventarnos las grandes aplicaciones ni etcétera, sino al contrario hacer uso de la tecnología que estuviera en el momento ya aprobada, etcétera, etcétera, para poder seguir. Esto, claro, esto de la museografía me he saltado un poco, porque en los primeros años de SNEO desde luego hacíamos con tecnología low cost. Hacíamos más cosas de música, teatro, de escénicas, pero siempre intentando que hubiera ya un componente de lo que en el momento se consideraba herramientas tecnológicas. Nunca queríamos hablar de nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías se quedan obsoletas más o menos a los cinco minutos de que uno ha acabado algo o ha puesto, esa tecnología ya es obsoleta sino lo que siempre importa pues es lo que quieres contar, que es la razón de todo el trabajo, ¿no? O sea, tienes un proyecto, tienes una... Si tienes algo que contar, va a haber una herramienta tecnológica que te ayude. Si no tienes nada que contar, la tecnología solamente te pone en evidencia. De ahí, bueno, trabajamos artes escénicas, etcétera, y los proyectos un poco más sofisticados tenían que ver eso con la museografía, low cost, que pues sobre todo para, para, para espacios mmm, pequeños, de pocos recursos, etc. De ahí es el interés siempre por la tecnología. Y después dentro de las artes escénicas, a nivel de danza y performance, que he hecho varias, produzco lo que más hago en los últimos años, producción de artes escénicas, en donde los lenguajes del cuerpo, cuerpo, movimiento, voz, se, se intercalan con, la, con el uso de tecnologías. Lo de siempre, siempre son tecnologías, eso, aprovechar lo que ya está y hacernos con ello. Lo que les iba a gra decir, gracias, muchas gracias Maida, lo que les iba a decir era que por favor siéntense libres también de usar el chat, quizás podemos poner ahí nuestros links a las webs que, que tenemos, este, para que la gente vaya conociendo un poco de qué de qué van nuestros múltiples intereses, no siempre cambian, pero algunas pistas para seguirlos en redes o conocer más sería muy bueno. Eh, gracias, Maida. Y seguimos entonces en la rueda de presentaciones. Manuela, por favor, quisieras participar. Estoy siguiendo nuevamente arbitrariamente mis pantallitas. No hay, no hay ningún orden alfabético ni nada. Okay. Hola, qué tal? Soy Manuela, soy mexicana de Hermosillo, Sonora. Bueno, soy de Obregón, pero radico en Hermosillo. Eh, pues yo soy actriz, docente, gestora, eh, trabajo en una compañía de teatro que se llama Andamios Teatro. Eh, tenemos varias actividades, diferentes proyectos. Eh, nosotros, la, el trabajo de la compañía, pues lo vinculamos todo a través de las redes sociales. Y este es un universo que hemos estado explorando un poco ahora con, con la pandemia, ¿no? Que nos ha tenido que llevar, siempre hemos hecho el, el teatro tradicional, ¿no? De, con público en los escenarios, pero ahora la pandemia nos puso en jaque a la compañía y nos llevó a experimentar cuestiones con la virtualidad y llevar nuestro trabajo a, a, esa, a ese lugar, ¿no? Y pues estoy aquí porque tengo curiosidad de ver qué es lo que están haciendo los demás y cómo puedo nutrir ahora mi trabajo, entonces pues nada, aquí estoy para aprender, gracias. Buenísimo, buenísimo, gracias Manuela, excelente. Andamios Teatro, entonces, acá lo anoto. Perfecto, ahora seguimos. Entonces, eh, Iván, quizás, si puedes eh, activar tu micrófono. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Sí me escucho bien? Perfecto. Ok, perfecto. Bueno, eh, yo creo que voy a ser de los más nuevos por acá. Empecé en el 2016. Yo eh, soy publicista. En 2016 empecé a trabajar con un venue de conciertos acá en Tijuana. Ah, soy de Tijuana, Baja California. Aquí nací y aquí, aquí resido. Eh, en, esa, en esa empresa em, eh, tuve la posibilidad de, de dedicarme un montón de cosas. ¿no? Llegué, llegué como publicista, pero de pronto ya estaba haciendo la logística de los eventos y haciendo las contrataciones. En este tuve la oportunidad de, de, de, de interactuar y, y, y tener relación con artistas. Trajimos gente, bueno, había muchos nacionales, también trajimos mucha gente de Jamaica de Italia y España y, y obviamente me encantó, yo siempre he sido como, siempre he sido, siempre he sido como amante de, de la música y, y llegar de pronto a un espacio así pues me, me, me, me impactó de una manera importante y pues a partir de ahí eh, tengo una sociedad que se llama Producciones Urbanas, es una, es una eh, bueno generamos eventos de música en algún punto también hacemos algo de stand up pero realmente nuestro fuerte es es música eh, soy manager de un par de bandas de de, de acá de, de pues son ya creo que todas las bandas hoy en día son fusiones no hay como como géneros como tan puristas al menos acá en tijuana y tenemos una agencia de management y booking que nos enfocamos mucho en la frontera norte de méxico y en el sur de Estados Unidos que abarca California, Arizona y Nevada. Eh, soy amante de las colaboraciones, me encanta um, hacer alianzas, eh, de hecho estoy acá por justo porque una persona, una de mis aliadas es Cecilia Ochoa, que es fundadora de Espacio en Tijuana Arte, y, y así voy gestando alianzas a, a, a en la medida en la que es posible pues colaborar y, y y obviamente siempre aportar valor a otros proyectos y seguir aprendiendo, ¿no? Creo que, creo que siempre siempre se está aprendiendo y más con los cambios que, que últimamente ha, han traído el tema del coronavirus y todo esto, ¿no? O sea, de, el cambio siempre se ha dado, pero creo que de pronto nos llegó así como una bocanada de, de, de, de, de cosas nuevas, ¿no? Claro. Perfecto. Gracias, Iván. Eh, seguimos entonces, eh, Vivian, eh, eh, si puedes tener tu micrófono. Hola, sí. Hola, mucho gusto a todos. Yo soy Vivi. Eh, yo soy de Hermosillo, Sonora también. Eh, pues yo estoy aquí porque mezclo dos de mis pasiones con, en, la, en la gestión cultural. Yo nunca pensé que fuera a terminar haciendo esto, pero soy licenciada en marketing de, de carrera. Eh, yo trabajé para proyectos de marketing digital por cuatro años desde que me gradué en la Ciudad de México eh, después decidí tomar el camino de la pintura ahora pues hago marketing y soy pintora o, o artista visual y pues por juntar estos dos estos dos caminos eh, llegué a crear una comunidad que se llama creajicanas acá en Hermosillo es una comunidad que tiene poquito también soy nueva tengo apenas tres años con la comunidad eh, busca ser una plataforma para promover y, y amplificar la obra y, y arte de creadoras sonorenses hasta ahorita, pero pues queremos obviamente amplificar el proyecto a otras partes del país. Y pues los objetivos principales de esta comunidad es, es, es eso, ¿no? hacer vínculos, crear comunidad, empoderar la creatividad desde el aprendizaje, eh, hacer lazos entre artistas, principalmente visuales, o por ahí empezamos porque es lo que a mí me gusta, pero ahorita ya tenemos... Hemos colaborado con danza, con música, diferentes disciplinas y pues eh, la práctica digital nuestra es principalmente en redes sociales. Hemos estado experimentando muchísimo, eh, principalmente en redes como Instagram, que es donde funciona ¿no? todo ese tema de las artes visuales ha sido un reto la verdad mantener la comunidad unida a partir de la pandemia antes de la pandemia teníamos eventos también presenciales entonces ahora aunque sí por nuestra generación empezó el proyecto en digital eh, pues ha sido fortalecerlo por ahí no entonces sí ha sido un reto la verdad pero pero muy bien nos ha ido bien eh, y, y ya básicamente es eso muchas gracias a todos buenísimo mil gracias Vivian um... Sigo con las pantallitas que tengo eh, Gustavo. Gracias. Hola, eh, yo soy Gustavo Ramírez. Perfecto. Soy de Puebla. Eh, este, trabajo en la Universidad de las Américas Puebla formalmente. Soy el museógrafo y curador. Y eh, tengo una asociación civil también que se llama la albahaca, proyectos culturales, en donde nos hemos dedicado a trabajar eh, mediante el arte contemporáneo, conceptos de, de tejido social. Este, bueno, yo, yo un poco entré aquí a, a este conversatorio porque me invitó mi querido amigo Tomás Guido, de Transit. Yo estuve... Eh, tuve la fortuna de, de trabajar con, con ellos en una red que se llama Redes Arte Paz, que por el momento está en base. Y este, también he tenido la posibilidad de trabajar con, en algunas otras redes con, con la Unión Europea. Este, hace tres años, creo, hicimos algo con Embozar. Este, en, Bozar, en este, este ¿no? que era un, un proyecto de tejido social exact, eh, en ciudades de, de, de, en crecimiento, en desarrollo y, y escogieron también Puebla como una ciudad eh, para trabajar prácticas culturales, ¿no? tejido social. Y nada, pues, eh, un gusto saludarlos y conocerlos y platicar. Buenísimo. Gracias, Gustavo. Eh, excelente. Siguiendo Jennifer. Hola, ¿qué tal? Buen día, o tardes, o lo que sea, allá donde se encuentren. <risa> <risa> Espero que estén muy bien. Eh, bueno, mi nombre es Jennifer Zárate. Eh, soy licenciada en Artes Escénicas, soy de, Hermosillo, bueno, soy de Ciudad Obregón, Sonora, pero 10 eh, años viviendo en Hermosillo, porque allá estudié, y allá me quedé, allá empecé a construir eh, mi carrera y, y pues mi trabajo, ¿no? Y también soy, soy eh, integrante del grupo Andamios Teatro, un grupo independiente, eh, pues formado por egresadas y egresados de, la licencia, de la, esta licenciatura en, en artes y artes escénicas, con un centro cultural eh, ubicado en el Centro Histórico de Hermosillo, un lugar o espacio, un barrio eh, que se caracteriza por ser pues mercantil en primera parte, porque es el centro. Eh, y donde la vida eh, mercantil pues está muy presente por el día, pero por la noche se convierte en un, puede llegar a convertirse en un lugar muy hostil y muy violento, ¿no? Donde existen calles abandonadas, este, pues casas, espacios no habitados, entonces pues se genera toda esta violencia y donde está ubicada nuestro centro cultural físico pues está rodeado de algunos barrios en, pues, con problemáticas de, de violencia ¿no? y de convivencia con, con el entorno entonces el grupo eh, se ha dado la tarea de trabajar con eso con, con, el entorno, con el entorno que nos rodea y pues con la violencia tratar de a través del arte la cultura y el deporte eh, pues reconstruir ese tejido y tra tratar de subsanar eh, la, pues las rupturas que existen en la sociedad y tratar de, de otra vez pues, convocar esa unión entre la comunidad para, porque creemos que pues, un, un barrio comunicado es un barrio más seguro. ¿no? Entonces, bueno, eso y, y la casa como, como centro cultu cultural también este, pues, proporciona un espacio de creación, un espacio de de habitación porque damos, damos este pues shows, funciones, talleres, eh, creamos bazares donde logramos este, pues fortalecer un poco a la economía de las mujeres, porque esa es la temática eh, como clase de las mujeres tenemos eh, pues como clase somos, somos un poco pues, más marginadas, ¿no? Entonces, pues favoreciendo la economía solidaria de las mujeres y también favoreciendo un poco la economía circular, porque el bazar se pretende que sea, pues, eh, cosas de segunda mano y favorecer un poco la sostenibilidad también. Y e intentamos que eh, lo, todo lo que se use en el bazar, pues sea eh, material que no dañe y que no comprometa nuestro entorno. Entonces, bueno, eso, eso es más o menos lo que yo he venido haciendo en Andamios y el grupo lo que ha venido haciendo y particularmente ahora eh, con toda esa cuestión de, de la pandemia, del encierro, el aislamiento, mmm, por lo que yo entré a este entorno colaborativo, justo son las prácticas digitales que han ido en incremento, ¿no? En, en esta pandemia y, y he notado una un incremento, en sobre todo en los jóvenes, niños, niñas y adolescentes, ¿no? Cómo está habiendo tanto problema ahora y es una problemática realmente grave del grooming. Entonces, eh, me ha tocado varios casos, he estado investigando acerca del grooming y cómo hay un incremento mundialmente en un 300%, ¿no? Porque pues todo es a través del uso de redes sociales. Entonces, Volca es un proyecto en el que actualmente estoy construyendo y trabajando, eh, Volca, Formación Escénica sin Violencia, y que parte de, de, de este contexto y sistema en el que vivimos, de eh, pues cómo nos afecta para, nuestra, para nuestro crecimiento, desarrollo eh, interpersonal y, y nuestras relaciones con los otros, las otras y con el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo Volca intenta ser a través de un equipo interdisciplinario y a través del teatro y otras disciplinas, pues llevar a estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes a que se empoderen, a que, se, a que desarrollen su autoconocimiento, fortalezcan su autoestima, eh, su amor propio, su autopercepción, porque creo que, que, bueno, y el equipo que estamos formando esto creemos que pues niños informados y psicoemocionalmente equilibrados podrán ser niños más protegidos. ¿no? Entonces, bueno, de eso va este proyecto. Gracias. Buenísimo. Gracias, Jennifer. Eh, siguiendo con mi ronda, Luis, por favor, Luis Jaloma de Perro Androide. Me escuchan. Buenos días. Perfecto. Hola a todos donde estén. Bueno, yo soy Luis Jaloma, estoy en Hermosillo, Sonora. Eh, un par de cosas a las que a las que estoy involucrado en este momento. Actualmente soy jefe de arte y cultura para el sistema del colegio de Bachilleres del estado de Sonora, que es una la red de preparatorias más grande del estado, con 33 planteles, atendiendo a, a 33 mil alumnos, de los cuales me toca atender a como unos 6 mil a través de 120 grupos artísticos y 150 maestros que tenemos de tenemos grupos de teatro, un montón de música, folklore, foto, pintura, literatura, un montón de cosas. Eh, además, eh, bueno, además eh, soy el administrador del teatro, del teatro del Cobas, también en Hermosillo, que pues tenemos un año parados porque pues pandemia, eh, pero también eh, ya de manera privada participo en el proyecto Perro Androide, que es, eh, ser una plataforma de difusión de la música local, de los artistas locales con creación original, no sé si pase en, en el resto de sus lugares, pero en Hermosillo tenemos una gran afición por los covers, entonces, para contrarrestar un poquito eh, esa influencia, eh, pues queremos trabajar con bandas y artistas locales con producción original, eh, pues preparando básicamente eventos donde ellos puedan llegar a nuevos públicos y expandir, expandirse básicamente artísticamente. Y yo creo que por el momento es, es todo, es un poquito de trabajo, pero aquí estamos. Eh, también... Eh, Estamos trabajando de, en el área de políticas públicas con algunas asociaciones y gobiernos municipales y estatales, eh, tratando de diseñar nuevas maneras de, para medir el impacto del arte y la cultura a nivel, a nivel social, de tal manera que se puedan ir refinando estas políticas públicas y todos estos programas para que sean más eficientes y, y que lleguen a más personas. Por el momento eso es todo. Gracias. Buenísimo. Gracias, Luis. Eh, Betania. Bueno, hola a todas y a todos, eh, soy Betania Lozano, trabajo en Transit Proyectos, es eh, bueno, una agencia de gestión cultural eh, con sede en Madrid y Barcelona. Eh, yo estoy en Madrid y, y bueno, eh, me interesaba mucho este tema porque en Transit tenemos una plataforma digital, plataformac.com, que seguro, bueno, a, a lo mejor habéis oído, es una plataforma centrada en la formación de, de gestores culturales, que bueno, tuve la oportunidad de crearla hace unos años eh, con otro chico que era gestor cultural. Y, y bueno, gracias a una colaboración con Transit, eh, pues eh, gracias a esa, a esa colaboración empecé a trabajar con Transit. Así que, que bueno, esa plataforma la creamos en 2012 y bueno, un poco el espíritu era acercar formación eh, sobre gestión cultural a, a las personas. Era una plataforma también muy low cost en ese momento porque lo más importante era, eran los profes, ¿no? Y bueno, y en torno a eso construir una, una comunidad. Todo ese modelo que, que empezamos en 2012 obviamente cambió, ¿no? Ahora, eh, ahora no entendemos o, o digamos desde que estamos trabajando en Transit eh, lo importante es construir comunidades, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que, lo que nuestro eje ahora, construir comunidades digitales de aprendizaje y, y bueno, tenemos programas súper interesantes, además del Bajo Radar, yo estoy ahora colaborando o trabajando muy de cerca con otro que se llama Travesías, herramientas para activar la cultura local. Eh, eh, bueno, lo estamos haciendo ahora en Centroamérica con siete países y y bueno, eh, entonces tocamos también temas de la capa digital y, y bueno, mmm, también me interesan otros temas que, que Mauricio has nombrado tú al principio, no como todo esto de temas de tecnología, cultura, gobernanza, datos abiertos, es un tema que particularmente o personalmente me interesa eh, conocer más. Y bueno, entonces tanto como mi perfil de gestora cultural, y centrar muy información, mucha información, pero también toda esa parte de, de datos, urbanismo, ciudadanía, eh, no sé, tengo esos intereses y, y bueno, quería estar hoy aquí, además por, por acercarme más a Bajo Radar, que, que es un programa que ha estado coordinando más de cerca un compañero mío, Tomás, pero, pero bueno, eh, ya tenía muchas ganas de, de participar, así que bueno, me sumo hoy. Gracias. Buenísimo. Gracias, Fetania. Creo que ahí hemos hecho la ronda. Veo aquí un iPhone de Pablo, pero no sé si eso es alguien que participa o es alguien del equipo. Es del equipo, yeah, okay, sí. Es del equipo. Ya, Muy bien. Entonces hemos completado la ronda. ¿Faltó alguien? No, creo que no. Somos ocho, entonces lo, que, lo he contado. Excelente. Buenísimo. Bueno, eso nos da un primer mapa de, de quiénes somos, qué hacemos. Algunos han mencionado un poco los intereses. Y quizás para, para abrir un poco la ronda de, de ya el, el diálogo, me gustaría preguntarles un poco más cuáles son aquellas preocupaciones, y vamos a decir preocupaciones que los acercan a este espacio justamente para hablar de, de prácticas digitales y colaboración. Porque justo me, me, me veía aquí en el chat, están eh, comentando sobre la actualización de webs, eh, el trabajo en tecnologías, ¿no? Y lo que les decía al principio es que hay muchas formas de hablar de esto. ¿no? Podríamos hablar del tema de las prácticas digitales como el utilizar el Internet, mandar un correo electrónico, saber colgar un blog, manejar una red social, utilizar Facebook. ¿no? Y sin embargo, también otra lectura de las prácticas digitales eh, podría ser el cómo generamos una comunidad utilizando tecnología, que es una pregunta un poco más densa, más sí puedes usar el Internet y mandas correos electrónicos y haces una serie de cosas, pero no solo de eso depende formar una comunidad que se soporte en lo digital. ¿no? Entonces me gustaría entender mejor desde sus intereses y su aproximación a este espacio eh, cómo, cómo, eh, qué tipo de, de preocupaciones tienen en base al, al tema. ¿no? Cómo, cómo están cómo, cómo sienten ese interés en prácticas digitales, cómo se acercan a él. Por ejemplo, eh, yo desde hace mucho tiempo hablo de tecnologías insistiendo en que la tecnología no solo es digital. ¿no? Eh, la tecnología en su en su descripción más general es el conocimiento eh, puesto en práctica. ¿no? Tú puedes tener una tecnología que se basa en papel, como la hemos tenido por cientos de años, como puedes tener una tecnología que es oral y se transmite por milenios y no necesariamente la tecnología es una tecnología digital. ¿no? De hecho, muchas de nuestras redes y comunidades se eh, ese, ese esa idea de que uno se pasa la voz para un evento no eh, utiliza el habla para comunicar termina siendo hasta muchas veces el gran soporte emocional y social de nuestros proyectos el que la gente se comunica y con la pandemia justamente eso se ve imposibilitado ¿no? ahora dependemos del soporte digital para poder suplir lo que antes hacíamos en vivo y en directo ¿no? entonces Muchos han hablado del efecto que está teniendo la pandemia, cómo eso nos, nos, nos, nos lleva a nuevos caminos, pero me gustaría entender, haciendo una ronda y tratando de, de, de hacerla breve para hacer varias rondas, eh, en primera instancia, cuando se acercan a este espacio y piensan en prácticas digitales, ¿desde dónde la han ido enfocando? Eh, porque podemos conversarlo de diferentes maneras, podemos hablar de, en un rato de redes sociales y el, el efecto que está teniendo, tanto positivo como nocivo, como, como mencionaba hace un rato Jennifer, también hay una serie de fenómenos que se están incrementando muchísimo, desde el fake news hasta el, el grooming, que para quien no sabe es la, la captación de menores a través del Internet, a partir de una relación falsa o en todo caso que va eh, generando un espacio de riesgo y, y tratando de captar a estos menores de diferentes maneras. Eh, entonces, claro, hay una conversación que podemos tener ahí que es muy concreta y que responde a aspectos muy específicos y que hay que tenerla. ¿no? Pero también me gustaría saber si hay otros que de manera más general están quizás explorando preguntas más amplias, ¿no? que no, no, no, no, no solamente pasan por alguna tecnología específica, sino cómo hacemos para generar una comunidad y, y, y apoyarnos en lo digital. Pero a veces lo digital no es suficiente. No sé si les ha pasado que a veces uno... Dice voy a formar mi red en Facebook. Se sumaron con mucho esfuerzo. 500 personas le dieron like. Tú sientas que vives en has creado tu comunidad. Posteas algo muy entusiasmado y tienes dos likes y ningún comentario. Y uno se siente muy triste porque dice. Pero dónde está la comunidad digital? No es esa página de Facebook con la gente. Incluso nosotros tenemos proyectos con 250 mil en Twitter y 18 mil en otra página. Y no es que nosotros tengamos miles de respuestas a nuestras a nuestras interacciones. El, el mismo sistema de Facebook está hecho para que no necesariamente sea así, ¿no? Entonces, esas prácticas digitales, hacia dónde las están orientando ustedes, el trabajar juntos, como también dice acá el subtítulo, ¿no? Trabajar en, en, en colaboración, ¿cómo lo están viendo? ¿Dónde lo están enfocando? Eh, para conocer un poco más también ya de la preocupación en, en contexto, ¿no? Quizás hay varias, pero elijamos un par y así podemos quizás empezar a compartir algunas ideas, ¿sí? Eh, ¿Lanzamos la ronda entonces de nuevo? o Sí, eh, vamos a hacerlo levantando la mano, voy tomando orden y así los hemos demandado más. ¿Vivian levantó la, la mano primero? Creo que Iván levantó la mano primero. Ah, Iván, perdón, me perdí. Sí. Adelante, Iván. Bueno, fíjate que me, me parece muy interesante y aquí creo que, que voy a estar muy muy muy interesado en, en conocer sus, sus, sus anotaciones porque... Digo, parte de, de lo que trabajamos mucho nosotros en las comunidades que, que generamos, sobre todo a través de, de Noisemakers, que es la agencia de, de, de Management y e Booking, es, número uno, es la formación eh, profesional de los artistas que, con los que buscamos colaborar, porque igual que, que Luis, nosotros nos enfocamos en música, en música original. Y obviamente, eh, todos los proyectos emergentes, Siempre vienen cargados muy, muy intenso de frustración y de depresión y de un montón de cosas que te genera justo lo que comentas ahorita, esto de, de, de trabajar muchísimo por, por un proyecto y de pronto no encontrar los resultados de, de, como óptimos, ¿no? los, los que esperabas después de tanto trabajo, tanta inversión de tiempo y dinero. Eh, por eso nos involucramos con varios proyectos y por eso hacemos alianzas, porque nosotros... Eh, buscamos impulsar proyectos a través de otros que ya están trabajando ¿no? y, y, y lo vamos, los vamos midiendo con ellos y proyectando o, o presentando frente a más público para aumentar la fanbase eh, creemos muy muy importante con la productora de generar experiencias tanto para los músicos como para los públicos y para la gente que colabora con, con nosotros mismos. Al final, no se trata de un momento de diversión o de una noche de juerga o de lo que sea, sino de la experiencia que cada uno genera en cada uno de esos espacios en los que nos movemos, no tanto los que trabajamos desde la producción, los músicos o digo el público. Eh, nosotros, antes de pandemia, justo con la colaboración que tengo con el Tijuana Arte empezamos a desarrollar una serie de talleres y de mesas de diálogo. Tuvimos una muy buena respuesta en la mesa de diálogo que, que tuvimos antes de pandemia. Asistieron alrededor de unas 50 personas, que fue un número bastante positivo para nosotros. Realmente no esperamos una respuesta de ese, de ese nivel. Y, pero, pero cuando llega la pandemia y se detiene la serie de, de, de los... De los de las mesas de diálogo, quisimos hacerlo de manera digital y no fue la misma respuesta. Y de pronto también manejar un grupo tan grande de personas en, en una videollamada o en, en una transmisión como esta de Zoom, sí, sí de pronto es, es algo, creo que un poco más complicado. Y eso sí me ha venido frustrando un poco decir, el trabajo que venimos haciendo se tuvo que detener por, por las nuevas condiciones, ¿no? Eh, Digo, nosotros nos movemos mucho en lo digital para hacer la, la promoción de, de nuestros eventos y no solamente en digitales, como comentabas, o sea, usamos todas las tecnologías que tenemos a la mano. Yo, yo haciendo mercadotecnia y publicidad regularmente, pues tomo elementos digitales y de, y de um, publicidad tradicional, de medios tradicionales, trabajo también radio, soy locutor de radio, entonces, pero bueno, eso es más comercial. Regularmente nosotros cuando hacemos la prom promoción de nuestros eventos o, o nuestros talleres, lo hacemos a través de medios impresos y, y, y digitales. Pero te digo, sí, esto de pronto me ha traído también un poco esa parte la frustración de, de darle seguimiento a, a los proyectos que traíamos para generar esta comunidad. Y sobre todo nos, nos interesa mucho el cómo seguir transmitiendo los conocimientos de los expertos que se van aliando y que, que se van sumando para, para compartir con otros, porque en los talleres lo que buscábamos era, al ser presencial, darle un seguimiento mucho más estricto a los procesos, ¿no? De pronto registros de marca, de, de obra o cosas así que de pronto ya en lo digital se nos complica y sobre todo porque pues hay muchos, muchos, eh, muchos procesos que se, que se complican y se detuvieron con la pandemia, ¿no? Porque muchas instituciones no están trabajando. Uh -huh. Claro. Gracias, Iván. Sigamos la dinámica Rebotar. Es como pasar la pelota esas dinámicas donde te la pasan y dices, si sí puedes, eh, y, y tiene que ver con lo anterior, sí, si no, no hay ningún problema, seguimos. Pero he tomado nota y luego de hacer la ronda, volvamos a algunos de estos temas que están muy buenos aquí. He apuntado varios que ha dicho Iván y que creo que vamos a ir sumando con otros. Eh, Vivian, creo que tú seguías. Si no sé si, alguien más quiere pedir la palabra, no no todos tienen que hablar, si no lo deseen, pero sí, ya. Yeah. Luis se apuntó acá. Vivian, dale. Gracias. Eh, pues es la misma duda, casi que Iván. Eh, no, no, más o menos lo que entendí. Y otra, pero bueno, voy a empezar por esta. Eh, nosotros, como les mencionaba, hacíamos eventos, entonces como que los eventos tienen esta parte romántica de crear lazos, ¿no? Entre, sobre todo cuando, cuando compartes eh, desde la experiencia, eh, eh, como mencionaba Iván, o sea, los, los expertos compartiendo a, a la comunidad que viene a escuchar, que viene a aprender, eh, se crea un vínculo súper bonito cuando tienes un evento presencial y creo que eso es algo que a, a mí por lo menos o a este proyecto le ha costado mucho trabajo llevar a digital? O sea, tengo esa misma pregunta como si ¿sí hemos generado contenido. Eh, las mismas sesiones de, de charlas se han hecho en las hemos hecho en podcast, las hemos hecho en video y así, pero pero ni siquiera podemos ver la reacción de las personas que la está consumiendo. ¿no? Entonces eso como que para mí ha sido un reto de cómo cómo logro eh, volver a atrapar esta esencia bonita que sea que se crea ¿no? en, en los eventos presenciales ahora en digital. Esa es una de mis dudas que todavía estoy resolviendo y obvio me va a servir muchísimo escucharlos a ustedes. Y en segundo lugar, el, está la parte de, esta pregunta sí la traía ya yo preparada, de cómo delegar, no, no, no sé si delegarse a la palabra, pero igual, o sea, en, en un asunto presencial es muy fácil poner roles de qué va a ser quién, ¿no? Cómo, ¿Cómo va a funcionar eh, cada quien? Eh, cuando está pasando un evento, cuando está sucediendo algo, y en la parte digital, como es algo que se extiende más en el tiempo, es, es un poco difícil en cuanto a la comunidad digital, eh, bueno, ha sido para, para nosotras, organizar ese, esa, ese delegue de roles, de tú vas a hacer esto, tú vas a trabajar en esto, eh, tener a las, a las personas interesadas para que quieran seguir aportando a la comunidad porque pues por ejemplo la, nuestra comunidad es sin fines de lucro, ahorita estamos aprendiendo a fondearla, entonces es mucho voluntariado, son muchas personas que se unen y, y creo que esa pues es otra duda mía, como, ¿cómo haces para que, para que se sientan cómodas eh, con ese intercambio de que ellas están entregando algo? Pero no es, no es igual que en un evento, pues que ya el resultado ahí mismo, acá en digital es diferente, cómo van a ver ese resultado de, de toda la ayuda y el apoyo que, que están prestando. Esas son mis dos dudas, gracias. Buenísimo. No, está excelente, está excelente. Esto se va a atar y trenzar de una manera muy interesante, estoy seguro, en unos minutos. Eh, Luis, adelante. Y luego Jennifer, tengo que apuntar, si alguien más quiere la palabra, levanta la mano y ahí está. Manuela, adelante Luis. Siguiendo ahí, pues básicamente para nosotros, eh, pues ya tenía a lo largo de dos años y medio eh, con el proyecto de Perro Android habíamos logrado 49 presentaciones en distintos puntos de la ciudad atendiendo a 80 bandas, con un montón, miles de personas habían estado yendo a lo largo de estos dos años en eventos pequeños, medianos y algunos grandes. Eh, llega la pandemia y eh, de repente nos topamos con que lo que nosotros pensábamos que era una muy buena operación de redes sociales, resulta que era más que nada un registro del evento cultural. Lo importante era el evento en sí, que era las dos horas y media donde la gente eh, salía de su casa, se tomaba una cerveza, salud, saludaba a alguien, esa, ese lazo social que comentaba ahorita Vivian, y que de repente se ve detenido. Al momento de quererlo migrar a una, a una, a un ambiente netamente digital, nos topamos con cosas tan básicas como que no todo el mundo tiene Internet que soporte una transmisión en video de calidad. Eh, quizás en, en, eh, en Nueva York, en España, en ciudades más grandes como Ciudad de México, Monterrey, Tijuana, quizás eh, la cobertura o la infraestructura física de la comunicación está más consolidada. Acá tenemos lugares donde no o. Resulta que muchos muchos de estos chicos, mucha de la gente que participa, pues simple y sencillamente están con, no tienen, un, no tienen acceso a una computadora, entonces lo tienen que hacer en el teléfono, pero resulta que su teléfono lo tienen con prepago, con un plan de datos limitado, entonces siempre establecer esa conexión, sobre todo cuando es a través de video y a través de música que consumen muchos, muchos datos, es un, es un verdadero reto. Esa es una de las cosas. Y... El, el otro es que muchos de estos artistas en los que nos ha tocado atender a, a través de perro Androide son artistas jóvenes, son artistas que están comenzando, son proyectos musicales que tienen semanas, meses o quizás un par de años que, que terminan de consolidarse y que siguen siendo uh, quizás soy un poquito feo, pero siguen siendo una especie de, de hobby, de, de acto secundario, porque todos Estudian o tienen un trabajo, un trabajo de 9 a 5 o ese tipo de cosas y ya en sus tiempos libres se dedican a la creación musical. Entonces parte de lo que nosotros hemos querido lograr es ayudar a que ellos mismos se autoproduzcan, se autogestionen y que realmente puedan desarrollar las herramientas para que en un futuro quizás no muy lejano, si quieren, puedan dedicarse de lleno al, al, al tema musical. Esto implica que tienen que aprender de producción, que tienen que aprender de temas legales, que tienen que aprender a montar y desmontar sus equipos, porque pues no son no son Coldplay, play, ¿no? Que que tienen a 100 personas atendiéndoles todo todo, todo el día. Entonces es el tipo de cosas que hemos querido hacer, pero sí al momento de migrarlo eh, este año a lo netamente digital sí hemos tenido muchos tropiezos porque eh, pues tenemos es esta red que a la gente le gusta congregarse y congregarse a través de la, a través de la pantalla hace que no se comparta la emoción de, de te acuerdas, de, te acuerdas cuando escuchaste esta canción que estábamos haciendo tal o cual cosa o, o generar nuevas emociones. Entonces y yo creo que esa ha sido la principal barrera que hemos tenido nosotros acá. Gracias. Buenísimo Luis, anotado. Eh, varias cosas acá que, que rebotan con ideas previas, ahora seguimos eh, con Jennifer. Sí, igual que ha, mucho de lo que ha mencionado Luis me, me resuena también en, en mis prácticas digitales que, bueno, se han reducido a lo que son redes sociales e internet y plataformas como Zoom o plataformas en las que yo he buscado educación, capacitación, actualización, y que todo se maneja ahora por acá, no porque también una de mis funciones como artista escénica pues es la docencia. no Entonces, eh, ¿cómo me ha impactado a ese nivel la docencia? A mí también porque, porque pues me dedico a dar talleres artísticos, a la formación, a la educación, y cómo estos proyectos que no son nativos digitales, cómo emigran a la digitalidad cuando estos, estos proyectos vienen a tener las redes sociales o el Internet como un soporte, como un apoyo, como tal vez, ¿no? Que, que lo, lo dice un poco en su caso Luis, que bueno, cuando lo emigramos, pues pensábamos que estábamos bien, pero ahora decimos, wow, no, no, no tenemos realmente una comunidad. Entonces, yo he venido como estudiando también esta cuestión de cómo se genera comunidad en internet, ¿no? Y, y me aparece todo esto de, del contenido de valor, el contenido que educa, el contenido que ayuda, el contenido que te entretiene y entonces cómo haces un equilibrio entre esos para generar una comunidad y la comunidad se va a generar en la medida de que tú tengas una respuesta y una convivencia y crees un lazo con ella, ¿no? Entonces, como que también estoy en ese en esa búsqueda, en esa búsqueda de cómo crear mi, mi, para empezar, cómo, cómo esa gente que ve el contenido me responda, ¿no? Y viene desde cómo construyo yo lo que estoy poniendo en internet, desde dónde estoy, y yo construyendo eso pues no desde donde yo estoy generando ese lazo desde la manera que escribo y desde la manera del contenido gráfico y visual que y musical incluso que yo estoy poniendo en ese contenido entonces como que he caído en esos veintes eh, solita o o viendo lo que hacen otros o investigando lo que están haciendo otros y otras en sus pues en sus plataformas y bueno lo que he intentado yo un poco con, con esta pequeña comunidad de alumnitos, porque son niños y niñas, adolescentes, pues intentar crear esa convención de estar todos en un mismo espacio, ¿no? A través del juego, a través del objeto, a través de juegos teatrales. ¿Cómo nos podemos sentir conectados y que no se pierda ese vínculo que existe en lo presencial? Pues no. Eh, bueno, el teatro es eso, es esa imaginación, es crear convenciones y hago una puerta y tú entras en esa convención, aunque no ves la puerta, todos la vemos y la sentimos. Entonces, ¿cómo es llevar eso a que cada quien está cohabitando en un espacio, pero en lo digital podemos convivir y hacer esa convención de estar unidos por un objeto, por una música, por una instrucción, por lo que sea? mantenernos en, en, sentirnos en comunidad y que no se pierda ese lazo, ¿no? Entonces, lo que yo estoy intentando con mis alumnos es eso, a través del juego, a través de objetos, a través de múltiples formas y, y con lo que tengan en casa también, eh, pues, hagan sus propias producciones, hagan sus propios maquillajes, hagan, bueno, echen a, a andar la creatividad y, y, y esa sea una manera como de conectarnos, pues, ¿no? Porque justo ayer teníamos un juego Hicimos un jueguito y en donde le pedí tres objetos con la letra H y todos salieron un huevo. Entonces ese, el huevo nos conectó a todos, pues, o sea, y todos estábamos en un mismo lugar y todos, y, o sea, no estábamos tan lejos, pues, todos estábamos ahí a causa de un huevo y un huevo, con un huevo trabajamos, pues, ¿no? Entonces, como a través de eso conectar y que es verdad que no va a ser lo mismo nunca pero cómo podemos traer esa esencia de lo que teníamos presencial, de mantenerla aquí. Pues cómo nos conectamos, cómo creamos un vínculo eh, invisible, podría ser, un vínculo invisible, pero que nos une y nos conecta y justo es como estamos todos acá en esta aula, ¿no? Y nada, eso. De acuerdo. Gracias, Jennifer, buenísimo. Eh, Manuela, adelante. Ok, eh, bueno, un poco se relaciona con lo que está planteando Jennifer. Pues bueno, somos compañeras y estamos trabajando muy de la mano con estos proyectos y estamos explorando mucho este universo. Y una de las cosas que migramos de lo que hacíamos ya presencialmente fue el trabajo con niños y justo yo también estoy dando talleres virtuales y cuando lo migro, pues tengo a lo mejor la fortuna de que me adapté muy rápido al migrarlo y que responden, bueno, yo creo que también es porque son niños y tienen todo un universo que, que no importa, ¿no? Tú le dices que ahí está la puerta y ellos están convencidos de que la puerta es por ahí, y entran y salen, ¿no? Entonces, pero en ese momento en el que comienzo a desarrollar estas cuestiones de, de lo virtual, de estar dando las clases, lo que me doy cuenta porque a lo mejor tiendo a ser como una maestra muy perfeccionista y cuando lo hacíamos presencial yo era así como que muy técnico, ¿no? Y, y esto de lo técnico ya no me lo permite lo virtual y entonces digo, va, como le salga, pero aquí lo que quiero regalarles o que quiero que se queden es con la experiencia de lo que están aprendiendo, de lo que están viviendo. Si ya no les queda perfecto y no están haciéndolo con la técnica que se tendría que hacer, no me importa. Lo que quiero es dar la experiencia, ¿no? Que se queden con esa sensación de, ah, estoy pintando, estoy creando, estoy actuando, ¿no? Entonces mis talleres se fueron eh, enfocando en eso, en darles esa experiencia, ¿no? De pasar un buen rato, una hora o dos horas conmigo, eran de, de, de pasarlo bien y perfecto. Entonces, creo que eso fue como un plus y le dio como el giro y el que sentirme yo también estable con mi proyecto. Pero ahí viene lo que me, me empezó a sentir como, me pensé, comencé a sentirme como inestable, las cuestiones del horario las cargas que ellos traen ya escolarmente, entonces ahí es cuando empezaron a empezar las dificultades porque entonces ya había un agotamiento y un exceso de estar en pantalla, entonces cómo, híjole, ¿cómo sacudirles eso de que otra vez aquí la clase, o sea, están, no sé, ocho horas sentados en la pantalla, pues porque son las clases, son los talleres y, y me ha tocado que hasta la mamá con la chancla a un lado, pues no, para que estén tomando la clase. Y yo no, no hagan eso, porque lo que no quiero es que se frustren y que digan, ay, qué hueva tomar clases de pintura o de teatro, ¿no? Entonces, sí ha sido como esa dificultad de cómo cambiar y me ha tocado mucho improvisar, inventarme dinámicas, o sea, de, de, de lo que sea, ponerlos de cabeza, como tratar lo más que se pueda de que se olviden que estamos en una pantalla, que romper esta, ahora sí que esta cuarta pared virtual y, que se, y sentirnos lo más cerca posible, ¿no? Esa fue una de las dificultades y la otra es que vi la posibilidad de expandir mi, mi, mi taller a otras ciudades, no quedarme solamente aquí en Hermosillo, sino movilizarlo, porque digo, bueno, si ya estamos aquí, todo mundo se conectan de China, de donde sea, pues voy a probar para que se conecten de otros lugares. También fue una dificultad porque cuando yo estaba con a las 5 de la tarde dando el taller para otros era las 7 de la noche cuando ya los niños estaban de que tuve niños de Chihuahua, de Mérida, entonces para acá el Sonora es otra es otra zona horaria, entonces ahí fue como que las mamás estamos muy felices con su taller, mis pero mi hijo se está durmiendo en la clase, pero ya era como agotador y no tanto porque la clase fuera aburrida, ¿no?, sino que era porque ya estaban a tope, ¿no? Entonces, esa ha sido mi experiencia y esa ha sido como mi, digamos, mi talón de Aquiles y pues me interesaría saber quiénes de ustedes han experimentado como esto, ¿no? Yo, en, en cuanto a tener la comunidad, a lo mejor no tengo las masas, ¿no?, pero sí tengo, siempre tengo alumnitos, o sea, de 10, Ahorita estoy trabajando a través del instituto y ahorita tengo cuarenta y tantos niños eh, en los talleres. Y nunca he tenido problema por mantener la comunidad, porque creo que algo que me develó la experiencia fue darles la experiencia de: mira, aquí vas a, a, a irte con, con una sensación de alegría, de felicidad, de que vas a retosar, ¿no? Lo que no te permite la MIS en clase, porque eso también, ¿no? Lo del control del micrófono era de que en clase les controlan mucho el micrófono. En mi, en mi taller no, no controlamos el micrófono, o sea, habla porque veo mucho la necesidad de los niños de contarme todo, ¿no? Me cuentan de todo, de lo que hacen en el día, de lo que les di, lo, los pleitos con mamá, etcétera, ¿no? De sus frustraciones y eso me parece también muy interesante para la pedagogía que, que estoy trabajando, ¿no? Entonces, pues bueno, esa ha sido mi experiencia con los talleres que he estado impartiendo. Muchas gracias. Buen, buenísimo, Manuel, mil gracias, mil gracias. Creo que todos tuvieron una oportunidad. No sé si hay alguien que no habló y quiere participar. Eh, antes antes de, de antes de Luis, estoy notando aquí. Alguien que no ha hablado todavía quisiera decir algo, no? Si no. Luis, adelante, dale. Eh, algo que se me pasó ahorita, eh, al momento eh, que hablábamos de migrar y todo esto, eh, quizás los que trabajan, por ejemplo, Manuela, Jennifer, que trabajan con una plataforma dedicada como el Zoom, como el Meet o como Teams, estas plataformas que son específicamente para reuniones, eh, quizás tienen menos, menos resistencia, pero por ejemplo, en proyectos como nosotros, que nos manejamos con los Facebooks, con los Instagrams, con estas redes sociales más masificadas, resulta que al momento de migrar los proyectos, eh, nos metemos una competencia un poquito o un, o un demasiado desleal donde mucha gente lo está viendo desde su teléfono y de repente tú puedes estar viendo la presentación de un, de un grupo Banda X y de repente te sale una notificación del, del algoritmo de Facebook de Facebook de mira Netflix subió una nueva película, una cosa así. Entonces de repente resulta que la atención que tenías en la, en la superproducción musical que estos chicos se tardaron tres meses en sacar en el estudio y perfecciona. De repente resulta que te la tumba la, la, no sé, la nueva serie de lo que quieras, ¿no? Entonces, eh, es entrar en un juego de, de, de, una competencia en terrenos que no están parejos. Eh, no, no, lo han estado en mucho tiempo, pero en, yo creo que a raíz de, lo, de, de, la pandemia se, fue más visible qué tan no está el terreno parejos para todos, específicamente para los proyectos culturales. Que, que de alguna manera están queriendo, queriendo despuntar. ¿no? Esa es mi comentario. De acuerdo, de acuerdo. Este, Iván, antes de antes de la palabra para volver a hacer otra ronda, solo me gustaría eh, porque estoy haciendo un, un mapa mental, pero también un poco literalmente vieja tecnología. Eh, dibujando un poco acá, acá hay como tres temáticas que estamos viendo, ¿no? La parte de los de los creadores, vamos a llamarles artistas, trabajadores de la cultura, creadores, músicos, ¿no? Lo que justo Luis mencionaba ahorita. Y esta, este existir en redes sociales en este momento, el de fortalecer capacidades de producción y afrontar lo que eh, yo trabajo para como experto para las Naciones Unidas, ¿no? para UNESCO y UNESCO ahorita está el gran tema que están viendo es el tema de la transformación digital, ¿no? que es su, la gran, el gran paraguas para hablar de este fenómeno en el que estamos, donde se han dado cuenta que efectivamente esa transformación digital que hace 20 años venimos diciendo que hay que hacerla, que los museos tienen que volverse más digital. Todos debemos de alguna manera traducir nuestras prácticas a lo digital. No se ha dado, se ha dado de manera eh, desigual no se puede dar en muchos casos, el, el teatro, las danzas escénicas se ve severamente afectado porque por más que quieras no puedes pasar pues, ciertas cosas al Zoom y ciertas experiencias justamente, ¿no? Se ven afectadas, entonces esa transformación digital es un enorme tema de fondo que, que todos lo estamos sufriendo en cualquier dimensión de, de la vida, ¿no? Entonces creo que ahí este, esta conversación sobre los creadores se encuentra con eso, hay, hay mucho que se está hablando. Dentro de esa transformación digital hay varios temas que surgen, ¿no? el tema de propiedad intelectual, ¿no? Artistas que de pronto ven que su contenido está siendo difundido por todos lados porque ahora hay que estar en redes y hay que pasar todo a lo digital y nadie está cobrando nada y todos se benefician y de pronto es una situación donde entra la monetización, ¿no? ¿Cómo hacemos dinero? ¿Cómo vivimos de esta condición digital donde ya no puedo dar el concierto, pero mi música está siendo pues compartida por todas partes? Eh, a gran alegría del resto, que estamos en, en encierro y que, y que consumimos estas cosas, ¿no? porque hay una narrativa ¿no? que ahora viene, que en el encierro hemos apreciado la cultura y, y nos damos cuenta de cómo nos llena, pero y los artistas y creadores que no reciben nada a cambio, muchos de ellos, qué onda, ¿no? Entonces hay un tema ahí de... de, de... Veo por otro lado también el tema de las comunidades. Eh, Vivian hablaba del tema de los roles y las capacidades y estos procesos para llevar la organización al, al espectro digital. Yo, yo creo que ahí también nuevamente nos vemos con la necesidad de eh, ir más allá de lo que ya era supuestamente un sentido común. ¿no? Supuestamente antes de la pandemia todos utilizábamos la tecnología, todos sabíamos cómo usar redes sociales, todos sabíamos cómo trabajar en equipo y aprovechar las plataformas. Y sin embargo, a la hora de los loros, y en el momento, como dicen en el Perú, a la hora de los loros, eh, es mucho más difícil organizarnos en una situación donde todos nuestros aspectos de vida están siendo violentados por la pandemia y trastocados completamente. ¿no? Entonces tú, Vivian, preguntabas cómo podemos asignarnos. Entonces me gustaría sugerir algo. ¿no? Hay una, hay una necesidad de empezar a modular la forma en cómo eh, trabajamos, el, el lo, eh, cómo generamos valor. Eh, perdón, lo había apuntado acá. Valores compartidos, ¿no? El, como, como nosotros asumimos que no solamente hablamos de lo mismo, sino que sentimos lo mismo, pero no es así, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que tú decías, Luis, ahorita, ¿no? Hay un esfuerzo tremendo, hay una producción, generamos este valor, ¿no? Lo ponemos ahí y viene el algoritmo de Facebook y te destruyó todo porque estás competiendo en una economía de la atención donde por más que tu valor sea muy grande internamente, externamente estás en una jungla de quién pagó más porque el algoritmo lo beneficia. Y, es, y eso también es un tema. Tremendo. En, en, en, en, en, hablamos de redes sociales, pero en verdad estamos hablando de Facebook nada más muchas veces. ¿no? Las redes y en realidad Facebook. ¿no? Entonces es un, es un mercado con un monopolio de nuestra atención brutal. ¿no? Eso también es otro nivel de inequidad. Entonces lo, lo que me refiero es, eh, cuestionamos ahí si estamos compartiendo el mismo valor, si estamos en esa misma economía. Compartimos el mismo valor a la hora de organizar o no, porque también a la hora de organizarnos hay muchas personas que quieren participar en un espacio, sentirse parte de, pero no justamente encargarse de una serie de roles nuevos que son mucho más difíciles. ¿no? Eh, ahí hay algunas ideas más que podríamos compartir. Y por otro lado está el campo de la, de la formación que ustedes acaban de mencionar, lo que Luis llamaba el, el pequeño espacio de Zoom, que es un universo, ¿no? Quienes, quienes tienen hijos y llevan su educación a distancia pueden ver que, que, que estamos en, también en tierra incógnita. O sea, llevamos un año y sigue siendo tierra incógnita, ¿no? Porque es como que un año fue un mes, no, pasó tan rápido y de pronto seguimos aquí con las mismas preocupaciones. Entonces, un poco para la tranquilidad general, yo sugeriría como propuesta y también como provocación, porque me pueden decir que estoy equivocado, que en verdad también tenemos que, que, que, que reaccionar al hecho de que estamos en una en un momento de, de, de, tras, de donde todo se ha trastocado, todo se trastocó y no ha parado de trastocarse, ¿no? sigue en movimiento y hacemos lo que podemos al agarrarnos. Y hay una curva en el tiempo. No sé si se acuerdan hacia julio o agosto, donde todos estábamos haciendo zooms. Todos teníamos webinars todos los días en cada hora, todos los horarios. Entonces ya, si tú salías a hacer un taller digital y esperabas cobrar dinero por eso, la gente te miraba y te decía, oye, el mismo taller lo están dando ya gratuito. Y por supuesto, todas las cooperaciones técnicas y embajadas y centros culturales, talleres gratuitos, talleres, ¿no? Entonces nos hemos formado, yo tengo una lista de videos que no he logrado escuchar, o sea, son meses de videos que me gustaría escuchar. Y, y ese es un momento de la crisis, ¿no? Todos salimos a hacer lo que podemos con lo que tenemos. Y ahora esta crisis empieza a mutar y a transformarse, quizás en algo mucho más permanentemente trastocado, ¿no? Entonces también tenemos que asumir que estamos entrando a otro momento de esta crisis que continúa, ¿no? Lo digo para que no, no, no eh, nos encontremos en un punto donde hay que reconocer que estamos ante un, un terreno que cambia constantemente, ¿no? Y eso quizás nos dé cierta angustia, pero al mismo tiempo un alivio, porque es lo que uno puede hacer en el momento con lo que tiene la mano, ¿no? A mí me da la impresión de que el camino quizás sea caminar por seguir hablando de cuáles son esas calidades que exigimos de lo que antes parecía tan, tan común y corriente. ¿no? Ya no es tener una red social, es cuál es la calidad del vínculo que quiero tener en esa red social. ¿no? Ya no es tener una experiencia musical, es cuál es la calidad de esa experiencia musical a la cual aspiro. ¿no? Cuando tú decías, Vivian, también, cómo organizo, cómo cerro, cuál es la calidad de esa estructura organizativa que ahora en la cual quisiera desenvolverme. Entonces, para todo ello hay que crear nuevas capacidades, que no, no hay un manual para ello. ¿no? Entonces, creo que ahí cada uno de ustedes, incluso ya lo está haciendo en sus propios modos, están generando, creando sus propias capacidades, autoaprendiendo, y como tú lo decías hace un rato, Manuela, ya no importa si no hacen la tarea, sino el objetivo es muy esencial. ¿no? Y alguien decía, es estar juntos en ese Ya, esa es mi, mi línea de base. no Eso es lo mínimo indispensable que quiero llegar. Entonces, si se dan cuenta, también nos ha forzado mucho esta crisis a apreciar cuál es esa calidad mínima y razonable a la cual queremos llegar, ¿no? Este, entonces también, no sé si, si, si sienten que se identifican con, este, con lo que acabo de decir, pero en cierta forma eh, creo que ahora estamos forzados a, a cuestionar aún más eh, el, el, el valor de compartido al cual re, específicamente nos estamos refiriendo. ¿no? Ya no podemos hablar de generalidades, ya la cuestión es mucho más... Este, precisa no eh, me detengo ahí algunas reflexiones de general de lo que veo veo como les digo estos tres campos que les he dibujado acá no creadores niños y comunidad niños adolescentes eh, ambientes formativos muy no centrales esos grupos pero nos encontramos en esta cuestión de los valores las expectativas las calidades que van cambiando ¿no? cómo las tomamos a ver cedo la palabra que alguien había pedido hace rato no me acuerdo quién era iván creo sí, iván alguien más quiere Reaccionar ante eh, Iván, Maida, y sí, cuando quieran, okay. Iván, Maida, Vivian, Gustavo. Muy bien, pues, eh, retomando un poco, el, la premisa nuestra siempre ha sido, digo, nosotros nos movemos, siempre me he movido, eh, nunca he gestionado ningún tipo de apoyo, siempre lo hemos hecho nosotros, eh, pues, con autogestión, siempre hemos financiado nuestros proyectos y, obviamente, eh, todo lo hacemos meramente... Comercial, se podría decir así, o sea, no me gusta separar mucho lo comercial de lo, de lo cultural porque al final los creadores artísticos, o sea, tienen un producto en sus manos y no debe ser gratuito como tal, o sea, al final todo siempre es pagado, o sea, aunque, aunque te lo financie el gobierno y no lo inviertas, al final alguien termina pagándolo porque el tiempo es valioso de las personas y, y, y también eh, todo esto que se, que se gesta, ¿no? desde la desde la, la, la mente y las capacidades de las personas. Entonces, esa ha sido siempre nuestra premisa, que los artistas puedan vivir de lo que saben hacer y de lo que hacen. Eh, por eso hemos buscado siempre que se, que se dé esta profesionalización. De pronto lo que nos ha complicado un poco, eh, y lo que, coment, los que, lo que les comentaba hace rato, respecto a, a que nos desorientó todo este rollo de hacerlo digital ahora, es porque anteriormente podíamos de alguna manera ir guiando o llevar más de la mano a los artistas para hacer ciertas cosas y de pronto queda algo medio, o sea, quedan cosas ambiguas. Ahorita le dices a un artista, ponte a trabajar en tus redes sociales y el artista sabe hacer música o sabe pintar o sabe actuar, pero no es un experto en redes sociales. No es un experto en Facebook, no, sabe a lo mejor hacer una, una campaña adecuada, no, Más que que más picarle el picarle picarle promocionar o no, sabe no, no, no, lo mejor tal vez tal vez con una buena composición para Instagram para un o un buen diseño. O sea, son un son un montón de cosas que, no, que no, se que no, no, no, no, no, no, no, no, no, cuál es la palabra que no, se dominan. Y, no, dominan y entonces, hay, al quedar ambiguo, la gente lo hace como quiere o como se imagina que es, sin la experiencia, sin la capacidad. Y entonces ahí es donde, donde se, se ve frustrado todo el resto. Porque algo que, que pasaba mucho también con cuando, cuando, cuando los eventos era que viene una banda que sí, toca en vivo, fregoncísimo, fregoncísimo. Pero su promoción estaba de la fregada, ¿no? Entonces dices, oye, ¿cómo vas a vender...? Un evento cuando la gente no puede ver en el flyer la calidad que tienes en el escenario. O sea, y por eso yo siempre digo, últimamente con redes sociales, desde hace un tiempo ya con YouTube, todo el mundo trae este rollo de do it yourself, ¿no? Que veo videos de YouTube y yo lo hago yo solo. Y está bien que tengas el conocimiento y que vayas desarrollando nuevas habilidades. Pero yo siempre he visto muy, muy, muy positivo el hecho de hacer, de, de generar... Eh, grupos de trabajo en el que tengas personas que hagan que sean expertos en cada una de las cosas que hacen no o que por lo menos se enfoquen y que y, y delegar eh, porque creo que a todos nos pasa eso no a veces creemos que nadie va, más va a hacer las cosas tan bien como las hacemos nosotros y que tenga esa misma idea tal cual nosotros la tenemos pero siempre es importante eh, eh, tener esta poder poder delegar y que cada uno se encargue de, de, de ciertas cosas y eh, digo, eso es lo que a mí se me ha complicado mucho de pronto, el, el, yo no tengo el tiempo suficiente como para hacerle redes sociales a todas las bandas que, con las que trabajo y, y de pronto eso es como que estar eh, coacheando un poquito de hey, sabes que mira, si es decir, sí, dale por acá vete por acá pero, pero sí, sí es complicado y ya para cerrar también un poquito cuando se dio esta transición a digital, todo mundo también empezó a hacer transmisiones de, de, de, de música, todo mundo, o sea, en el, todo mundo nos invitaba a festivales eh, digitales y, y, y era así como que nosotros participamos una, únicamente en uno con una banda y lo paramos porque me di cuenta que nosotros le, le metíamos, buscábamos darle la mayor calidad posible, que eso también es complicado cuando haces lives, o sea, hacer un live, olvídate de la calidad, porque va a depender mucho de tu, de tu internet para hacer la transmisión y de la calidad de la persona que está recibiendo. El, el, el video, entonces yo siempre les recomiendo hacer la producción con la mayor calidad posible y después retransmitirlo como en vivo a través de OBS o cualquier otra de las aplicaciones que se encuentren disponibles, ¿no? Eh, eso buscando una mayor calidad, pero, pero sí, sí creo que ya pasó un poquito como este auge de hacer todo gratis porque también pasa mucho en la música todos quieren ser como underground, como yo, este... Soy pueblo y, y, y, y, y, y creo que se desconectan un poco de la idea de, ok, quieres ganar dinero de lo que haces, pero también quieres ser super underground, entonces como que no, no, no conecta una cosa con la otra, y, y sí, o sea, hemos, hemos sido... O sea, hemos ido buscando como, como encontrar ese espacio también en el que dicen que competimos. Es que no compites con otras bandas. O siempre les, les he dicho a todos los músicos, no, no estás compitiendo con otra banda de un lado ni con la del otro género. O sea, al final que la gente se genere el hábito de consumir conciertos o de ver los, las transmisiones o de escuchar música. Eso te aporta que más bandas lo estén haciendo. Te aporta porque los, metes a la gente en un hábito de consumo y el algoritmo va a entender qué es lo que tú buscas hacer. Y no que la gente va a preferir un meme antes que a ti, o una serie eh, antes que a ti, o digo, competimos con una infinidad de contenidos hoy en día. no Yo también tengo páginas de memes y, y es impresionante la cantidad de gente que te sigue con los memes, pero de pronto cuando mis páginas de los conciertos, pues la gente nomás entraba para ver cuándo iba a haber un concierto que les atrajera, pero si fuera de eso, no te siguen. Y de repente en las en los páginas que tengo de memes digo, bueno, pues tengo ahí mis, mis seguidores, tengo mil seguidores, pues les voy a tirar algo ahí como, pues como para crecimiento personal. Les vale, les vale, ¿no? O sea, es, es complicado y, y también entender en qué espacio nos movemos para, para ver qué tipo de calidades, qué tipo de contenidos, perdón, le damos. Porque eso me llamó mucho la atención lo que decía Manuela, por ejemplo, no de cómo interactuó con los niños, pero... Eh, es bien complicado a veces entender porque lo que para uno, lo que nosotros creemos que es de valor, pues es para nosotros, ¿no? O sea, para, para la gente de, de repente no se emociona tanto como, como nosotros con nuestros proyectos propios. Entonces sí es ver cuáles son las tendencias y hacia dónde apuntan. Porque, por ejemplo, nosotros nos hemos despegado un poco de Facebook, la verdad. Nos hemos despegado de Facebook porque para Facebook ya todo es dinero. Eh, nos empezamos a meter mucho en Instagram. También además que los... los, los es un mercado diferente. Facebook antes era joven, ahorita ya es para los chaborrucos de nosotros para los más viejitos y de, este, y, y de ahí pues Instagram es como para más jóvenes, ¿no? Y de pronto llega TikTok y ahorita nos estamos metiendo mucho en TikTok. Hay gente que dice no, es que TikTok es para hacer tonterías. Pues es que si así lo quieres ver, tal vez así lo vas a ver. Y si es lo que has estado consumiendo, pues la, el algoritmo te lo va a mandar. Pero también hay contenidos muy interesantes. Hay, hay aportaciones muy interesantes. Entonces, de pronto es ir viendo las tendencias y aprender a, a meternos en la tendencia proyectando lo que, lo que queremos proyectar. Eso, eso, eso nos ha estado funcionando últimamente entre TikTok e Instagram. Nos estamos moviendo mucho para eh, poder tener eh, captación orgánica. Facebook prácticamente es lana y lo orgánico se está dando mucho más en TikTok. En Instagram hay más o menos, ahí la, ahí la vamos llevando, pero al final también tenemos como esa conexión entre una plataforma y otra. O sea, conectamos gente de, de TikTok y los jalamos para Instagram, no de, de, de, de una manera u otra, para, para hacer como más, enriquecer un poco más la experiencia. Eh, creo que aquí, pues... Mi, en lo que yo me muevo es un poco diferente con lo que tal vez la gente de teatro se mueve porque muchos eh, hacen cosas todavía gratuitas, digo yo siempre me he movido desde los dineros y no, y, o sea, no porque sea Don Cangrejo ¿no? sino porque, pues porque <risa> digo, creo que todos esperamos vivir de esto ¿no? de, lo, de, lo que, de lo que sabemos hacer, de lo que, pre de lo que pretendemos y, y pues sí, tal vez ya, ya como ya, ya, ya por último, sí, algo que nos ha funcionado últimamente es hacer las conexiones mucho más honestas. Eh, creo que eso también, las nuevas tecnologías, el tener la, la, a la gente tan cerquita. Ahorita ya ves superestrellas que antes nada más mirabas en un billboard. Ahorita ya los ves en una transmisión de un live que está, que está haciendo, una fotografía que subió en la comodidad de su casa. Entonces... Creo que eso nos ha acercado mucho a las superestrellas, aunque bueno, le mandas un mensaje que tal vez nunca te conteste, pero la comunicación sí es como mucho más honesta. Entonces los artistas que se la jugaban de rockstars, de unas fotos super fregonas y yo en pose de diva, ya no funcionan tanto, sino el que, el que la gente se sienta más en contacto contigo, generar esa, esa sinergia y una armonía mucho más, mucho más honesta no del artista hacia con... con con sus fans, que nosotros no les llamamos fans porque se me hace como algo medio frívolo, sino, sino, sino como con su comunidad, ¿no? la gente de, que, que sigue su trabajo. Buenísimo. Gracias, Iván. Muchas cosas ahí muy interesantes de considerar. Y sí, se, se, se define más, estás definiendo también el campo donde creo que, que tú, Luis, se manejan más por ese tipo de, de, de, de, de espacios de difusión y de necesidad de fortalecer capacidades. Buenísimo. Maida. Uy, se han dicho tantas cosas que ya, ya no me acuerdo, sí, estaba no, tomando apuntes, pero bueno, se van. En cualquier caso, me está gustando mucho esta, esta, este encuentro, porque podría parecer que no estamos así como con los grandes temas o los grandes términos o las grandes... Este, tendencias mundiales en, en, lo, en lo digital, pero creo que los ejemplos del día a día de los que trabajamos en las en donde trabajemos, las chicas de teatro con los niños, con las tareas, con etcétera, creo que es, es, es muy valioso. no Entonces, bueno, un, un tema súper importante que ya habéis dicho todos, pues es el de la monetización que nos ha pasado a todos. Yo digo desde trabajo con las, yo, con las compañías de danza, que yo estoy en el sector de danza, dan, que ya es un sector minoritario, danza contemporánea todavía es un nicho más pequeño y ya danza contemporánea cuando se mezcla más con la performance y eso, pues digamos que nuestros públicos y nuestras comunidades son, son muy, muy pequeñas. ¿Qué pasó con la pandemia? Pues que se hicieron obvios problemas macro como la brecha digital que ya se ha dicho entre comunidades, los que tenían o no cobertura. España es uno de los países en Europa. Creo que es el primero realmente con, con cobertura, porque la compañía telefónica que opera también en México realmente está por todas partes. Es una cuestión comercial, etcétera, pero digamos que había. ¿Qué viene después? Que también se ha hablado aquí, las capacidades, las herramientas digitales. no vale, Puedes tener la superfibra óptica este, porque te llega, ni siquiera porque la quieras, sino que vives en un sitio donde la hay y si no tienes esa capacidad, y ya no hablamos de las señoras de 80 años, sino incluso de gente más joven que no tiene, o de los artistas, ¿no? Los artistas así pensados un poco en el, en el, en el tópico de que viven en la Torre de Marfil y si se dedican a una cosa, pues no van a ser capaces de, de hacer. Entonces, eh, bueno, yo creo que con la pandemia y ya aquí se, se comenta mucho, eh, afortunadamente por el lado bueno de la pandemia que ha tenido, es que aceleró todos los procesos de digitalización y los procesos tecnológicos, desde lo más grande hasta nuestro uso de poder ser capaces de subir una foto. ¿no? Entonces, eh, creo que además lo bueno de la pandemia, como ha sido tan larga, estas olas que van y vienen, que ya no sabemos en cuál vamos, es que la tecnología o lo tecnológico o el desarrollo de nuestras capacidades eh, tecnológicas ha venido para quedarse. O sea, esto no va a volver atrás. Yo creo que es algo que tenemos que aprovechar los que nos dedicamos a las artes escénicas. Este impulso que hemos tenido por crear estas comunidades, por crear otra forma de comunicarnos, por talleres, por ser solidarios unos con otros, por fidelizar a nuestras audiencias. Porque cuando los primeros días de la pandemia, los primeros meses, efectivamente, la cultura demostró que era muy generosa. Porque todos empezamos a subir, desde las compañías pequeñas, grandes, hasta los grandes museos, empezaron a subir contenidos y a ponerlos todos, todos, todos libres. ¿no? Entonces creo que fue un acto muy generoso de los trabajadores de la cultura y que, como podíamos, empezábamos a transmitir, a retransmitir, a dar clases. Aquí en España, pues entre los de eh, los, eh, danza se creaban talleres súper pequeños de, de cómo hago para entrar a Instagram, cómo hago un perfil, etcétera, ¿no? Hasta luego ya talleres muy importantes de espacios como, bueno, uno que se llama Mediala Prado, ahora les pongo la web que se los recomiendo. Mediala Prado es un ejemplo de cómo se hacen talleres de, con tres personas o con 300 y todo desde el barrio ¿no? con esa con esa con esa capacidad. Entonces, bueno, pues eso, como esto ha llegado para quedarse, pues aprovechémonos eh, la monetización, desde luego, es lo que nos ha ocurrido. ¿no? Porque por un lado tú ponías amable o generosamente tus contenidos y después, claro, de qué vives. Entonces esto es algo que se ha ido, se ha tenido que, que, que trabajar. Y bueno, hay más cosas, pero yo creo que ya vamos a seguir porque está muy interesante. Muy bien, gracias Maida, buenísimo. Vivian, ibas a, a comentar. Sí, solo quería como hacer un comentario y va súper ligado con lo que están diciendo. de, Pues se ve Lolo cuando empezó la pandemia que, que marcas que son a veces hasta innecesarias en nuestra vida se montaron a este tren digital. Eh, ¿no? Y para mí es como el arte y la cultura tienen que existir y tienen que estar en la vida. Entonces también nos tenemos que subir a, a este tren y mejorar nuestras prácticas, o sea, es lo que yo saco de aquí y, y me siento motivada en ese sentido. Creo que es nuestra responsabilidad como gestores culturales educarnos sobre el tema de, de digital. Ya ahorita es como saber cómo andar bien vestido o pintarte las uñas, No, o sea, que te veas bien en redes sociales, lo que decía. Iván me hace 100% sentido porque pues como mercadóloga también veo eso que hay, hay artistas, pintoras, hay bandas también o ¿no? amigas cantantes que tienen un talento increíble, pero no saben venderse en redes sociales, ¿no? Entonces, justo para que regrese el, el dinero y ellas puedan tener sus ingresos, tienen que hacer un trabajo de afinar su, su sistema de venta, ¿no? aunque quieran ser super under y todo eso que mencionaban, pero sí. Eh, pero también es nuestra responsabilidad como gestores eh, apoyarlos o saber nosotros las herramientas para para decirles, oye, la verdad, sabes, tener el ojo crítico de, de poderles darles dar un norte. no eh, Esa es una cosa que quería comentar, como tener esa responsabilidad y asumirla. Y la otra, eh, volviendo al tema de las comunidades, como que yo me contesté sola ahorita en mi pregunta de <ríe> eh, creo que también he sido yo muy impaciente. O sea, la pandemia acaba de pasar el año pasado. Y, y es como ya quiero que la gente esté respondiendo si apenas me acabo de mudar 100% a digital, no? Entonces, algo que he estado leyendo mucho sobre comunidades digitales es, es que la longevidad de la comunidad es importante también. O sea, tienes que ganarte la credibilidad. Tienes que estarles entregando contenido. Tienes que estar contestando todo el tiempo lo que están esperando de ti. Se los tienes que entregar, no? Entonces creo que también la paciencia es algo que tenemos que adaptar, primero yo, ¿no? O sea, de tranquila, eh, simplemente sigue entregando al nivel que lo has hecho e lo hacer cada vez mejor y, y que la gente siga recibiendo lo que espera de ti. Al final ellos también se están educando en esto. Entonces, solo quería compartir como esa reflexión porque pues siento que las preguntas vienen desde esta impaciencia de ya quiero que funcione, pero en realidad tenemos que ser pacientes para construir. No, si es algo tan bonito como el arte y la cultura, no es algo que se teje de un día para otro, es algo que se tiene que construir poco a poco. Y sí. ya, bueno, no sé si ya, si ya vamos a terminar, pero también quiero aprovechar para hacer una pregunta de, de cuáles son las fuentes, o sea, si, si tú nos puedes compartir, Mauricio, o quien sea, de qué eh, tienen ustedes para leer sobre estos temas, aparte, obvio, de las que ya compartieron en el chat, pero por ejemplo, yo sigo blogs como Mashable o así, no sé, eh, para aprender sobre prácticas digitales o leer más sobre estos temas. Y ya es todo, gracias. De acuerdo, sí. Yo creo que eh, quizás lo que podríamos hacer, le puedo sugerir al equipo de tránsito, es que eh, no, yo no tengo acceso a los correos electrónicos, pero podríamos enviarnos un correo para que quedemos conectados. ahí un hilo y quizás hacemos una ronda de compartir algunos referentes entre nosotros, porque luego uno se despierta mañana y se acuerda que hay tres cosas más que, que, que, que podrían servir. no Una eh, antes de darle la palabra a Gustavo. Eh, una cuestión que mencionabas ahí, bien que me parece bien interesante sobre comunidades. Tú decías eh, ser paciente y, y entender que sostienen sus círculos. Su, su, hay un ciclo ¿no? a todo esto y hay un proceso largo. Eh, a mí yo trabajo mucho con redes de organizaciones de la sociedad civil. ¿no? Y hay un tema ahí que es bien importante, que es tratar en la medida de lo posible, porque todas las redes y todas las comunidades son distintas. Es tratar de tener muy claro cuáles son las expectativas que uno tiene y las expectativas que tiene la comunidad ¿no? y, y tratar realmente de eh, ser muy explícitos frente a ello. Muy ex, tú, tú, tú lo que decías era ahora no, no, no queda otra que seguir poniendo los contenidos ahí. Es cierto, pero hay también hay un valor muy grande que como uno logra esa legitimidad, también es cuando que tiene que ver con honestidad y con y con generar esa confianza que uno dice. Bueno, lo que yo espero es esto y espero recibir estas cosas y la comunidad va se va desarrollando una especie de empate entre lo que uno efectivamente puede hacer y lo que la comunidad espera recibir sino al final lo que uno construye es una cuestión un poco gaseosa que a la hora de la hora no funciona cuando hay que hacer algo no eh, entonces eh, por lo menos en el trabajo con asociaciones que, que buscan incidir en política pública y tal, sirve mucho eh, hacer eso explícito, ¿no? Los principios, los valores a modo de lista, ¿no? Esta, esta, esta comunidad contribuye a estas cosas, hace esto y espera recibir tal otra cosa, ¿no? Nuestro principio es ese de acá. Y... y en dibujar esos principios y aterrizarlos en papel, uno se ha dado cuenta, se ha dando cuenta también de sus límites, ¿no? que generalmente uno puede hacer tanto eh, en estos momentos y hay cosas que no. Y hay, es bueno que la gente sepa que hay cosas que no van a pasar, de tal manera que la comunidad se va ordenando y quienes realmente esperan algo y están ahí sentados poniendo presión, porque la presión viene sutilmente de diferentes lados ¿no? también. Entonces a veces uno no puede en realidad con todo eso, es una gran carga, ¿no? Entonces digo, también parte de modular la paciencia es también eh, ir trabajando esas expectativas, dándolas a conocer para que justamente no se espere otra cosa, y también dándolas a conocer para que las personas también hay un retorno, ¿no? A veces afectivo, ¿no? Si se quiere, en esos espacios, ¿no? Es una sugerencia, digo, porque me llamaba me, me sí, un poco la... Si me permites sumar algo, sí, ratísimo, claro. es también que un beneficio de, de las redes o de lo digital es que te arroja los números. O sea, tienes razón 100% de que si ya tienes objetivos numéricos, por así decir, de que tantas personas me van a ver, ya Lolo uh -huh. te lanza la respuesta, ¿no? Entonces también en ese sí. sentido puede ser beneficioso. Es cierto, ahora lo que, yo, lo que yo te hablo más bien es ahí, aquellas cosas que quizás no vas a poder cuantificar y que quizás vas a tener que explorarlas de otra manera. Como por ejemplo, que tengas, ponte que tú quieres llegar a 5.000 seguidores y esa es tu meta. Tienes tus 5.000 seguidores. Pero si tu siguiente indicador es de esos 5.000 seguidores, si yo les pregunto algo, les mando una encuesta y les digo te pregunto tres cosas, que te toman dos minutos. Yo espero que al menos el 10% esté conmigo, comprometido con este espacio que hemos creado juntos. Y si eso no pasa, vas a poder medir la temperatura, porque nuevamente, si el espacio es Facebook o Instagram, que es de Facebook o tal, lo que estás realmente enfrentando es la tiranía de los algoritmos contemporáneos que en verdad no responden a tus necesidades afectivas, sino a cuánto inviertes a la hora de que ya perdiste toda esperanza y decides meterle sus 50 dólares porque demonios, no tu evento tiene que verse por 1500 personas. ¿no? Entonces lo que voy es que ahí parte de navegar las aguas de estos algoritmos que tienen que ver con, como tú lo decías, si van con dinero, es saber cómo en cierta forma los subvertimos, los hackeamos, los convertimos en espacios donde nuestras propias metas este, simbólicas, afectivas, políticas también, se vean este, satisfechas. Eh, claramente estamos en un espacio donde ellos monetizan todo, pero también esos espacios sirven, como ya lo hemos visto, para tantas otras cosas. Eh, hay que también ahí inventarse sus propias medic mediciones, ¿no? Y, y eso creo que al final es bien interesante porque eso va cambiando en el tiempo, ¿no? También como una sugerencia y eh, gustavo que todavía no ha hablado eh, y que sigue en la lista luis también está aquí eh, vamos creo que estamos a la estamos como a 25 minutos de cerrar y supuestamente ya debemos ir haciendo conclusiones no sé cómo pero <risa> concluiremos algo este más o menos entre todos eh, les cuento nomás porque si quieren tomar la palabra ese es el momento tengo a Gustavo, tengo a Luis. Y quien quiera, levante la mano, por favor, y lo, lo apunto. Adelante, Gustavo. Eh, pues yo estudié una maestría en comunicación y medios digitales. Y algo que a mí me, me interesó es no tanto la praxis de la cuestión digital, sino los conceptos que traen los medios digitales los nuevos medios atrás de ellos y cómo creo que, que aportan, ¿no? Eh, yo, eh, por fortuna, no tengo, eh, no me he preocupado en la pandemia de ser un productor de contenidos, porque me parece que estamos sobrecargados de contenidos, ¿no? Creo que el problema también radica, como, como bien decían hace rato, en la calidad, pero también en la cantidad. Entonces, creo que nos han dado... Nos ha dado Zoom Cities y Live Cities y Taller Cities, como decían. ¿no? Entonces, eh, no sé cuántas horas de contenido se han creado. Chafísimas, malísimos, aburridísimos, ñoñísimos, ¿no? Este, hasta cosas que son increíbles, ¿no? Que, que puedes ver una gran plática o puedes participar. En, pues, por ejemplo, esto, ¿no? Como algo más face to face, ¿no? Entonces, yo también creo que, bueno... Eh, solo como aportarle a la mesa que eh, yo los invitaría también a ver las teorías de los medios digitales, ¿no? Cosas como eh, no sé si ubican a Watari, eh, que ¿no? es un, un filósofo como muy de este, sobre te, temas de política, ¿no? O alguien como David Conklet, no sé si lo dije bien que tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es Making is Connecting, eh, que habla sobre una, toda una teoría de participación, de creación de comunidad digital, pero que la podemos llevar a lo análogo. ¿no? Aquí lo, lo que me gusta mucho es cómo lo, las teorías digitales las puedes llevar a la vida real, que creo que son más padres que, que de pronto nosotros querer trasladar parte de nuestra vida análoga al, al momento digital. Entonces creo que también ahí viene mucha frustración porque como muchos de nosotros no entendemos como la naturaleza del medio no qué nos da Facebook qué nos da Instagram qué nos da Twitter y, y, y cómo, cómo explotarlo entonces luego también siento que ahí viene mucha frustración no eh, entonces hacemos eh, bueno yo me eh, con esto de que me he vuelto adicto a ver lives <ríe> subtitres también he visto que eh, hay cosas que oye pues el profe quiere hacer la misma clase como si estuviera en el salón. Eso es totalmente fuera de lugar, ¿no? Es no entender al medio. Entonces, bueno, este, yo solo les quería aportar esto y, y recomendar un par de estos teóricos también. Ahí se me está olvidando otro. Este, Manovich, con el tema de softwareización, es decir, cómo nosotros nos estamos haciendo, fundiendo con nuestro celular o nuestra computadora nuestra tableta y entonces nuestra mano ya no es nuestra mano, ya es el mano celular, herramienta, ¿no? Algo que nos ayudaría también, apoyaría a entender cómo, cómo funciona, ¿no? Como, ya no quiero decir este nuevo orden porque de nuevo es tan, es, sería como, como decir que yo soy joven y eso es totalmente mentira. Muchas gracias. Buenísimo Gustavo, ahí pegué el, el link de Making is Connecting, lo he pegado ahí, que tiene creo que varias secciones en su blog, este David Gauntlet, que está bien interesante, de hecho es un poco lo que, bueno Vivian, tú preguntabas sobre algunos recursos, sobre crear comunidades digitales, eso, eso creo que está muy en la línea. Manovich, ahí el link también, que también es bien, claro, hay todo, hay todo un campo, eh, hay, un, hay un autor que se llama, bueno, que ya, es, ya está medio viejito, digamos, el referente, pero se llama Clay Shirky, que hablaba de la, de la plusvalía cognitiva, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos tiempo para hacer una serie de cosas? Fue muy criticado porque él hablaba, claro, de la plusvalía, de cuando teníamos tiempo para, no sé, hacer álbumes de gatitos en Internet, como de pronto vivían millones de personas haciendo gatitos en Internet y era un fenómeno cultural y mucha gente le decía bueno, pero hay cosas más importantes que gatitos en Internet. Yo me imagino que si el sacar el, medio, el mismo libro en esta pandemia lo destruirían ¿no? porque evidentemente ya no es un tema de gatitos en Internet, ya, ya no podemos ser así de superfluos, pero lo, el, el, el aporte que él hacía era la capacidad que tienen las redes sociales para, para aprovechar la suma de intelectos que pueden dedicar una parte de su tiempo a lograr algo en particular, ¿no? que esa es otra conversación sobre cómo eso se puede lograr. Y sin embargo, ahora nuestros tiempos están pues trastocados. ¿no? Pero bueno, gracias Gustavo por esos referentes, y quizás cuando compartamos esos correos podemos seguir mandando algunas lecturas ahí que, que pueden ser muy interesantes. Eh, Luis, tú ibas a, a compartir. Eh, básicamente lo que me ha ido quedando de, de toda la charla es que, y creo que algo que quizás no, no tocamos o no se ha tocado con... Por un poquito más de actitud, es el hecho de cómo eh, lo digital ha obligado a todos los creadores, a todos los gestores, a todos los artistas, los ha obligado a convertirse o a transformarse en, en, en expertos digitales, en, en expertos de, de redes sociales, de programas de diseños, de Zoom, de, de todo este tipo de, de nuevas herramientas que quizás muchas veces, pues, no que fueran despreciadas, pero que decías, bueno, es que yo soy, yo soy pintor, entonces yo me tengo que dedicar a pintar y que venga alguien o en el evento o lo despacho a la galería y que el galerista se encargue y todo este tipo de cosas. Entonces, el, el e, esa manera de que tuvimos que cambiar nuestros mapas mentales y ahora ver un poquito más el bosque y no nada más los árboles, ¿no? Ahora, también que con el paso del tiempo, toda esta idea del de, de, de, de do it yourself, de las redes sociales, de todo lo que tienes que hacer es subir tu foto a Facebook o todo lo que tienes que hacer es subir tu foto a, eh, a Instagram o poner lo que piensas en Twitter o, o, o bailar. En, o sea, como eso ya no es eso. Ese fue, el, ese fue el, el, el, el, el gancho inicial, si uno quiere ver, pero ya después hay una cantidad de números, de métricas, de, de ciencia, de. Cualquier cantidad de cosas que está detrás de todo eso que nos obliga a replantear cómo, cómo vemos la, el acto de creación y el acto de difusión y el acto de la gestión. Eh, por ejemplo, en, en mi caso, el año pasado, que, comenz, que todo se detuvo con el tema de la pandemia que nos mandaron a todo el mundo a nuestras casas, los maestros que se dedicaban a dar clases de arte y cultura eh, en, en donde trabajo, en el cobas en el cobas Sonora, en todo el estado, pues se tuvieron que prácticamente que inventar su propia plataforma, porque si eres un, un maestro de, de baile folclórico, donde el 90 es, es bailar en pareja. Pues cómo lo haces donde tú estás en tu casa y tu compañero, tu compañera de baile está en la suya, no? Entonces, eh, cuando no tienes además la infraestructura, deja tú eh, del Internet, donde ¿no? no tienes la herramienta en sí. Para poder crear algo nuevo, porque resulta que te cerraron, te cerraron tu centro de trabajo, te cerraron el salón en, en menos de, 20, de un día para otro. Entonces, ese fue uno de los retos que se tuvo que, mucha gente se tuvo que inventar su manera de subsistir. Para cuando regresamos al ciclo, al ciclo normal, donde ya hubo tiempo de conectarte con Google o con Microsoft para, para ver estas nuevas herramientas y poderlas aplicar fue trasladar todo el plan de estudios y todo lo que tú ya tenías programado para ver en tres años, subirlo a plataforma con todo el reto que eso implica, el reto pedagógico, el reto educativo, el reto de infraestructura, porque lo decía hace un rato. No es lo mismo que tú estés en un centro urbano donde entre la señal del celular y la infraestructura de, de la compañía telefónica te pueden dar la cobertura de recibir una buena señal de Internet o lo que sea, para que tú puedas acceder a X plataforma, Zoom o una plataforma más privada, que si estás, por ejemplo, en el caso de Sonora y en el caso del Covach en específico, lugares como San Ignacio Cogurimpo, que son comunidades verdaderamente rurales, donde no todas las casas tienen acceso a Internet, donde los hotspots o los centros de Internet son la propia escuela o algún cafecito o alguna cosa así. Entonces. Hemos tenido, nos hemos tenido que hacer sin perder el valor del contenido, nos hemos tenido que hacer ligeros, muy ligeros, sacrificando quizás calidad de transmisión, calidad de la foto, calidad de, de X o Y cosa. Entonces es este, esta obligación de hacernos artísticamente o creativamente resilientes es, es bien, es bien fuerte, es bien fuerte que, o espero que, más adelante, con el paso de las semanas y los meses, nos permita poder explotar más estas tecnologías y entender que el crear ya no es nada más inventarte la coreografía o hacer el cuadro o sacar la foto, sino ya tienes que pensar en cómo la vas a entregar, cómo vas a medir la entrega, cómo lo vas a monetizar y cómo vas a hacer que ese espectador us, eh, eh, nos, nos, nos hemos convertido en usuarios por así decirlo, no? Eh, entonces, es, son cosas que quedan ahí y, y cómo nos, nos, nos retan en los meses que vienen. Gracias. Entonces estabas hablando, Luis, de la conectividad y se, se me caía la red. Estaban mandando mensajes a, a, a los otros, <risa> literalmente. O sea, por favor, apaguen su wifi. Este, de acuerdo. Se supone que tenemos que empezar a hacer una especie de conclusión, lo cual veo absolutamente di difícil, pero podríamos tentar eh, como un cierre, como para ir cerrando, si les parece, a menos que alguien antes de eso quisiera decir algo más para la mezcla, si no empezamos a, a cerrar. Me este... me Yo me sé cosita. que es, quería, pues, quería aprovechar sí. ah, Betania, vale. que te tenemos aquí, sí. y si nos puedes comentar sobre un poco cómo es tu trabajo, eh, bueno... A propósito de este tema, en el Banco de Expertos de la Unión Europea, de la Unesco, o sea, qué grandes conclusiones están sacando respecto a lo digital, si todo esto uh -huh. que estamos hablando también lo habláis vosotros, o sea, cómo es, cómo es el trabajo ahí. Claro, Bueno, les cuento, la, lo que sucede es, hay una, hay una, como ustedes saben, la Unesco funciona con varias convenciones, ¿no? En la convención para el patrimonio inmaterial, patrimonio subacuático, hay de todo. Hay una que es de la Convención de la Diversidad de Expresiones Culturales, que es la 2005, que es la más relacionada a, este, a estos temas que estamos hablando que ve temas desde libertad de expresión hasta medios ve participación de la sociedad civil en el gobierno de la cultura ve la libertad de artistas las industrias culturales y creativas yo les aconsejo muchísimo que sigan las redes de la convención ellos mandan un boletín constantemente pueden ir a la web si ponen convención 2005 de la unesco muchas cosas traducidas al español eh, las que les he mandado están en inglés porque demora un tiempo que sean traducidas al español, los idiomas principales son inglés y francés, pero dentro de esa convención lo que ellos hacen, y también les recomiendo seguirlo a nivel de México y a nivel de sus países, es que eh, ellos funcionan con países miembros, ¿no? México es un país miembro. Los países miembros eh, mandan reportes cada cuatro años para decir cómo están implementando la convención. La convención tiene varios criterios, ¿no? varios indicadores. Eh, libertad de expresión, participación de la sociedad civil, el estado del artista, sus derechos laborales. Una serie de cosas que tienen que ver con política pública, porque la idea es que los países miembros que se adhieren a la convención implementan estas políticas en su trabajo con secretarías de cultura, ministerios, gobiernos subnacionales. Entonces, lo que ahora el próximo año, mejor dicho, este año es el año de la economía creativa, es el gran, la gran bandera y creo que ahí todos quienes estamos aquí vamos a podernos eh, empapar un poco porque se va a generar una conversación muy amplia de la economía creativa y claramente se va a hablar del impacto del, del COVID en toda esta, en toda esta situación. Industrias culturales y artes es el tema que ve la convención también. Eh, pero lo ve, lo, lo expresa como diversidad de las expresiones culturales, porque no es solo industria, también tiene que ver con otras artes tradicionales, etc. Más no artesanía, necesariamente, y no ve patrimonio. Entonces, ¿qué sucede? Eh, justamente les mandé ahí un link de Resiliart. Resiliart es una convocatoria que hicieron el año pasado, en, en mayo, si no me equivoco, eh, convocando a que la sociedad civil en el mundo, a sus propios eventos, resiliar sus debates, y conversar a partir de expertos en diferentes países sobre el impacto de la pandemia. Entonces, eso nunca se ha hecho. La UNESCO nunca ha hecho un do-it-yourself strategy para que el resto del mundo se organice y contribuya. Y lo hicieron, se lograron, ahorita hay más de 250 debates que se han hecho, y han analizado 183. De hecho, yo participé en el equipo que analizó los debates, para ver cuáles eran los temas que surgían. Y el documento que les he mandado ahí del informe preliminar, que está en inglés, justamente da cuenta de los impactos en las regiones. ¿no? México es uno de los países donde eh, se realizaron la mayor cantidad de debates, con muchísimos, ahorita no recuerdo, creo que fueron como más de 20, 25 por ahí. Eh, la UNESCO México es muy activa en, en, en promover esto, y todavía hay espacio para que otros grupos, quizás en Sonora, Hermosillo, hagan sus propios debates en Internet, lo han hecho... Hay gente que lo ha hecho por WhatsApp este, en múltiples canales. Pero la idea es que la gente se junta y comparte estos retos que está enfrentando. ¿no? Entonces, claramente el gran tema es lo de la transformación digital, lo que les contaba hace un momento. O sea que hay, hay una gran preocupación porque efectivamente eh, ya, ya la evidencia justifica que el Internet es un derecho humano y que todos tienen que tener acceso y que los países tienen que tomar las medidas porque van a ver vamos a estar en esta situación en algún momento de nuevo y claramente no todos tienen acceso no y aparte es el tema de la capacitación en, en, en tantos niveles porque la transformación digital requiere que músicos artistas productores museos archivos galerías hagan toda esta transformación arte educadores no a lo digital y dentro de eso hay unos patrones pues muy diversos de cómo la gente se vincula entonces es, es el gran llamado de atención y el gran llamado a los países, porque eso significa que México, como todos los países miembros, tienen que empezar a generar políticas públicas que atiendan a esa transformación digital. Entonces, cualquiera de, de, de ustedes que se desempeña en relación a un espacio de gobierno local o gobierno nacional, eh, cogiendo este informe tiene toda la capacidad de exigir que los servicios públicos, los programas públicos, atiendan ese proceso de transformación digital. Desde laboratorios o clínicas para músicos emergentes que tienen que aprender estas cosas, como lo acaban de decir ustedes, hasta arte educadores que tienen que desarrollar pedagogías nuevas porque ya cambió todo el espectro y hay que reinventar una serie de cosas. Entonces, cualquier gobierno subnacional debería estar recibiendo un, ¿no? un llamado de atención de, oye, ¿qué estás trabajando sobre transformación digital? ¿No? Eh, el otro gran no, tema es no, propiedad no. intelectual, ¿cómo Sí, y a nivel sí. de buenas prácticas hay algunas... O sea, supongo que allá sí, hay... Mucho en de... el... ¿No? Hay, ¿Hay mucho? Eh, sobre... Sí, so, hay, pero digamos, es muy relativo porque, por ejemplo, transformación digital. Eh, Corea tiene unos trabajos muy interesantes sobre llevar todo su patrimonio a, a, a, al espacio digital. Noruega también tiene una consigna de hacer esto. ¿no? Países que están muy metidos en la idea de que todos los contenidos digitales eh, aparezcan en Internet para que sean investigados, sean apropiados también por creadores para generar nuevos contenidos ¿no? pero también otra cosa interesante que sean más descubribles por los algoritmos famosos de internet o sea el, la gran situación es que si tú es, quieres competir en un escenario global vas a tener que estar en internet y estar en internet significa haber tener una huella en internet y generalmente muchos artistas no la tienen o no la tienen con la potencia que lo tienen otros, entonces gran parte de influir el ecosistema es empezar a, a tener una presencia de objetos culturales, expresiones culturales en el Internet, pero respetando la propiedad intelectual de los creadores, y estos procesos de monetización, que en verdad estamos muy verdes, ¿no? o sea, si no haces Patreon, o si no hacías SoundCloud, acaba de decir que va a empezar a ser más fácil a que la gente cobre por el uso de esa, ¿no? eh, ya es una política en muchas de estas plataformas de Spotify, todos, de que vamos a tener que atender al hecho de que los creadores ya no van a ganar mucho dinero en sus conciertos, que era lo que antes se hacía, ¿no? Spotify te llevaba a ir a lo en vivo y, y ya no. Entonces hay, hay, el debate está abierto sobre cómo eso se va a lograr de manera más sofisticada, más precisa y más justa, porque no es equitativo, ¿no? Los algoritmos no te muestran lo que necesariamente quieren hacer, ¿no? Y ahí, ese es un gran tema, ¿no? Ni qué hablar de inteligencia artificial y todas las nuevas cosas que están determinando... Estas tendencias que en, en verdad no son tendencias naturales, sino que están influidas por las leyes del mercado y la oferta y la demanda. ¿no? Eh, justamente la Convención 2005 nace en su momento por tratar de decir que la cultura no es solamente un bien comercial, no es únicamente comercial, tiene otros niveles. ¿no? Y entonces ahora de alguna manera se ve rejuvenecida esa, esa propuesta porque estamos en un entorno que, que, que es totalmente inequitativo, ¿no? hay mucha inequidad. Entonces, eh, transformación digital es una. Eh, buenas prácticas más precisas no, te, no, no les podría dar, pero justamente ahorita lo que estamos haciendo es trabajar un informe narrativo para que sea difundido masivamente y se dé cuenta de las diferentes este, situaciones por región. ¿no? Hay eh, regiones donde evidentemente las artes tradicionales y los grupos indígenas están totalmente invisibilizados, ¿no? Hay eh, la conclusión de que quienes más han sufrido han sido las mujeres creadoras y trabajadoras culturales que tienen una carga pues, eh, de todo tipo, ¿no? incluida la carga de violencia eh, doméstica, que se hace mucho más evidente. ¿no? Algunos países van a contar la historia y decir que los trabajadores de la cultura con el aislamiento han tenido más tiempo para inspirarse y crear, y esa es la narrativa que algunos países manejan, que es terriblemente inocente y otros países que son mucho más este, críticos van a decir estamos en una situación de emergencia de la salud mental de los creadores que nunca hemos afrontado en el pasado. Entonces eh, están ahí con la bandera roja diciendo esto no es un día cualquiera, no es un año cualquiera. Este es el cataclismo para muchos este, creadores que han sido afectados no solamente económicamente, pero en su dimensión de vida diaria ¿no? y su salud mental y emocional está viéndose violentada constantemente. Canadá fue uno de los primeros que además creó eh, redes de apoyo donde de pronto y tiene la capacidad para poner no sé pues este 600 dólares me, me, semanalmente en la cuenta bancaria de sus artistas y creadores porque los tiene mapeados, los tiene identificados, los tiene validados y sin embargo en países como el Perú todavía no tenemos un registro de artistas, no? Entonces, y ni siquiera está validado por la autoridad correspondiente. Por tanto, generar estos famosos safety nets para creadores eh, es imposible en algunos países todavía. ¿no? Entonces también ha salido mucho esta idea de que la data y la información sobre creadores es vital para poder atender las necesidades de estos grupos, porque se tienen lamentablemente es increíble que no tenemos suficiente información para generar eh, programas de atención ante la emergencia más este, más precisos y más efectivos. ¿no? Entonces, ahí hay otra conversación de cómo se eh, mantienen, cómo se generan redes de apoyo a los artistas y a los creadores eh, en momentos como estos. ¿no? Ese es otro tema que surge. Y así si uno va viendo regionalmente, por ejemplo, una de las redes a nivel global más organizadas y con más debates sobre la situación eh, de su disciplina en particular, son las redes de titiriteros, la gente que hace títeres. Son los que más, globales, más debates globales han organizado. Tienen federaciones regionales, capítulos nacionales de hablando de cómo la práctica ancestral del Tite se ve transformada ante esta situación. Imaginémonos, ¿no? es una práctica además súper específica, eh, pero hay comunidades muy movilizadas teniendo estas conversaciones de cómo vamos a hacer para eh, avanzar a estos siguientes, este, en el siguiente momento. ¿no? Pero nuevamente resiliarte empieza con la emergencia ¿no? en mayo del año pasado y si uno ve los primeros debates todos están hablando del aislamiento ¿no? y el impacto que tiene el aislamiento luego entramos a las exigencias por permitir que los espacios se utilicen y que los artistas puedan utilizar el espacio público y que las leyes sean menos duras con ellos ¿no? y luego ves un va mutando las demandas van cambiando ¿no? y creo que ahora el discurso sobre la vuelta a la normalidad también está siendo cuestionado. O sea, ¿qué tan, qué tan útil es hablar de una vuelta a la normalidad, como si vamos a regresar a lo anterior, ¿no? Tú justamente decías, Maida, que ya no hay vuelta para atrás, y no solamente por lo tecnológico, sino porque efectivamente recién estamos empezando a vacunar, en verdad, en el mundo. Entonces, es un ciclo muy largo el que viene, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos un discurso de reconstrucción, incluso de reconstrucción? Porque ¿es reconstrucción lo que vamos a hacer o es... ¿Cuál es la palabra correcta para hablar sobre lo que tenemos que hacer o tenemos que repensar una serie de estructuras de gobernanza, de servicios, de seguros sociales? ¿no? Eh, hay, hay, mucho, hay mucho debate en curso ¿no? y creo que lo, que lo que les podría decir es que a mí por lo menos ante, la, ante lo cambiante me ayuda a percibir que estamos en un camino largo que va cambiando y que se van generando estos estos eh, eh, digamos, estos hitos de información, eh, la, la reunión intergubernamental del Comité Intergubernamental de la Comisión se reunió en febrero, aprobaron este documento y los ciclos de la política global de la UNESCO toman mucho tiempo, son muy lentos, no van a ir avanzando, va a demorar un tiempo que esto se haga más cercano. ¿no? Entonces creo que la labor que nosotros podemos hacer como gestores culturales es encontrar esos datos y acercarlos a las personas que toman decisiones, porque el otro tema es que nuestro aparato de gobernanza cultural necesita, eh, si antes nos quejábamos de que los funcionarios públicos de cultura no eran gestores culturales, eh, ahora no solo no son gestores culturales sino que además no estamos todos a tono con lo que implica ser eh, gestor cultural en este momento de pandemia y más aún funcionario público lidiando con los enormes obstáculos que están adelante. ¿no? Entonces hay, un, hay una necesidad de eh, acercar esta información y, como les decía, ¿no? eh, ser muy claro, ¿no? en mi práctica ha sucedido esto, necesitamos servicios que respondan a estas necesidades, ¿no? porque no, si se dan cuenta hemos sido muy precisos, hemos dicho fortalecer capacidades, fortalecer comunidades, ¿no? eh, crear experiencias nuevas, y no como quien sabe la, la, la respuesta a la pregunta, sino que hay que explorar, y para hacerlo hay que contar con el apoyo también institucional. ¿no? Entonces, no es, no, no es que no la tengamos clara, sino que hay, hay muchas cosas, pero ahora creo que lo que toma es un poco acercar eso, y, y desde mi perspectiva que trabajo política pública, hay que, hay que hacer eso en, en palme. ¿no? Y también transmitirle a las personas que, como decía también Iván y lo dijo Luis, no, no necesariamente tienen que hacer todos los artistas, ¿no? no se trata de eso. Pero sí eh, dar cuenta de eh, los retos que ahora implica un ecosistema mucho más competitivo, mucho más dispar, ¿no? Eh, y que quizás necesita apoyarse en estos grupos de trabajo, en esas nuevas profesiones que las empezamos a valorar más porque ahora todo pasa por nuestras pantallas. ¿no? Este... Entonces, bueno, en fin, no se ve tan y eso es una, como un súper resumen, así, muy, muy apurado. Yo creo que a veces mi, mi frustración es que esos documentos no suelen ser empaquetados para una difusión masiva tan rápidamente. Creo que esa, difusión, esa frustración la comparte cualquier persona, incluso que trabaja para la UNESCO, pero es una estructura pues, global de, de, de países, miembros, ¿no?, que tiene sus tiempos. Pero yo creo que a nivel nacional y subnacional, que está mucho más cercano, hay mucho que se puede hacer también, sin, sin tener que esperar a que suceda x y z no ya ya ya tenemos la experiencia de un año a cuestas y es, es importante convertir eso en, en este en horizontes de acción ¿no? que creo que aquí ya varios lo han dicho y lo han, lo han puesto sobre la mesa lo están haciendo sí eh, ya son las dos ya pasaron dos horas creo que tenemos que ir cerrando yo me, me agarré la última parte en ese último soliloquio <ríe> eh, de conclusión, pero no sé, eh, creo que podríamos concluir en todo caso que hemos identificado estas comunidades, hemos visto estos retos, no, están clarísimos, es un espacio cambiante, y bueno, y espero que, creo que podemos cerrar y decir que ha sido, para mí ha sido muy enriquecedor escucharlos a todos desde sus prácticas, este, si hay algo claro es que desde la experiencia, estamos aprendiendo desde la experiencia, entonces estos espacios se vuelven mil veces más potentes porque nadie viene solo a aprender, sino a compartir, y eso ha sido muy, muy rico. Así que les agradezco mucho. Y no sé si alguien quiere tomar la palabra, ahora que estamos cerrando. Si no, ya aquí, eh, ¿no? Bueno, entonces, damos por eh, concluido. Si todos están, vamos a hacer una práctica colaborativa. Ah, bueno, no, Tomás, adelante, antes del, del hola, cierre. Yo he estado aquí detrás, escuchando todo el panel. Ah, Los ya. Bueno. Estábamos un poco haciendo la relatoría, pero muchísimas gracias, Mauricio. Ha sido delicioso. Eh, y súper interesante. Yo creo que lo bonito de estos espacios era, era esto, ¿no? Hablar desde, de, de generar el conocimiento desde las experiencias de, de la propia práctica del quehacer de, de todos los agentes culturales que, han, que, han, ¿no? que se ha generado este conocimiento compartido. Y, y felicidades a todos, ha sido una maravilla. Me tenía... Me, Muchísimas ganas de participar, pero yo creo que también es importante generar estos espacios con poquita gente, ¿no? con estos estos estos espacios de intimidad y confianza. Eh, me siento como un espía que ha estado aquí detrás. Vamos a compartir este, este vídeo de lo que habéis generado hoy en el aula de Bajo Radar, en plataforma C de Betania. Eh, y y todos, los, todos los entornos colaborativos van a estar compartidos, eh, los vamos a subir a, a este aula, e igual que todas las conferencias que han pasado. Mauricio también participó en uno de los espacios de contagio. Eh, si los, los perdisteis, están todas las conferencias eh, que hemos grabado y generado en, en, en Bajo Radar, en este programa, y las masterclass también que, que, que dimos para planificar más pensando en la planificación de proyectos está todo quedará todo a disponibilidad eh, y os convoco el sábado mañana a las diez y media hora hermosillo a conocer un poco la relatoría que vamos a hacer de todo lo que ha sido esta semana de entornos colaborativos y ya, ya conocer un poco todos los detalles de cómo vamos a seguir juntos eh, muchísimas gracias Mauricio muchísimas gracias a todos Jennifer, Manuela, Vivian, Gustavo Maida, Betania, Iván y Luis, han sido un excelente contar con ustedes también en Bajo Radar y que se sumen a nuestra comunidad, a, a esta comunidad. Gracias, Tomás. Y bueno, nos despedimos entonces todos, ¿sí? De acuerdo. Gracias. Bueno, ha sido un gusto. Muchas gracias. Gusto todos. Suerte. Gracias. Suerte con todos. Gracias.